En directo desde Murcia, centésimo, nonagésimo, sexto día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos, contra el paso del corredor del Mediterráneo por el pleno casco urbano, porque en cierto tipo de cosas transporta mercancías peligrosas. 196 días seguidos. Y hoy aquí podéis ver que quien viene a las vías tiene premio. ¿eh? ...están repartiendo el jamón que ganaron el, el grupo Soterrabías... ...en la carrera de ayer... ...y aquí la solidaridad como cada día hace muestra... ...un grupo de personas obtienen un jamón... ...por participar en una carrera, ser el grupo más numeroso... ...en esa carrera y al día siguiente, bueno a los dos días... ...creo que fue el sábado, saludos Raquel Bonanit... ...creo que fue el sábado... ...y ahora ya lo están repartiendo el jamón aquí... ...entre la gente que está... ...en este... ...en este día que... ...la otra parte de la ciudad... ...está con procesiones... ...y aquí... ...aquí sí que estamos... ...más firmes que un santo... ...196 días... ¿Eh? ...falta menos para el 200... ...sí, sí... ...196 días seguidos... ...qué bien os cuidáis Raquel, aquí vamos... Murcia, ya digo, si... Eh, la huerta tiene... La huerta tiene poder. La huerta tiene poder. La huerta es poderosa, la huerta tiene poder. Déjate, ¿eh? Aquí no falta nada, ¿eh? ¿Sí? Pues... Continuamos... Confirmarme si se puede escuchar bien, si se oye bien. Aquí, 196 días seguidos de protesta. Porque dirá, si están comiendo jamón, sí, pero esto es protestar también, ¿eh? Comer jamón también es una forma de protestar, es un jamón solidario. Aquí llevamos. Exactamente. El sábado. Una carrera. ¿La carrera era en Algezares? ¿Logares? San José, en San José, en San José de la Vega, aquí al lado, ¿eh? Pues fijaos, eh, venir, venir a, a, las vías es, es algo, es que, que no venga se lo está perdiendo, se está perdiendo esta revuelta de la huerta y pipas después, claro, claro. De momento por esto no multa, a menos que coma jamón desafiadamente, ¿eh? Por esto no multa, pero por las pipas pues parece ser que sí, ¿eh? Por las pipas parece que sí. Saludos Sergio. ...desde Costa Rica, como siempre... ...buenas, Nieves... ...buenas, Javier... ...pues por aquí estamos... ...que llegamos un poquito tarde, pero vamos a, a mostrar... ...sí, sí, llegamos tarde, pero oye, siempre hay gente... ...nunca es tarde... ...sí, se lo ha he dicho, bueno... ...es que ahora, cruzar las procesiones... ...eso sí que... ...eso sí que es milagroso, ¿eh? ...y, y hoy, al lado de mi, de mi barrio... ...me ha costado cruzar aquello... No a tener que llevar la pasarela esta para San Antolín, ¿sabes? Allí pa, pa, con su hermano, para pasar. ¿Dónde? En la misa, en San Andrés. ¿Qué dices? Ah, sí. Tú te rato conmigo. Anda, ¿y eso? Se sentó conmigo, porque lo vi en la puerta y le digo, ¿qué haces allí, Jesús? Y se me agarró, nos fuimos de procesión conmigo. Anda ya. Se sentó conmigo en el banco, te rato allí conmigo. ¿Y cómo es que estabas tú por aquellos lugares? Yo fui allí, aquella parroquia. Ah, sí. Sí. Anda, qué fuerte. Y ya te tiene ya conocida, ¿no? Aquí te las vías, nieve. Claro. Pero si sí, ayer ayer, por la ayer mi hermano fue a la, pero ah pero él fue a las Agustinas, a la a, la, a, San Andrés, a la San Andrés. O sea que fue a la de San Andrés y luego se fue a, al, al, do, al domingo de Ramos. él vino con una rama de olivera. Ah, fue en San Andrés. Ah, amigo. Aquí estamos, que me encuentro me entero de las peripecias de mi hermano por la gente de las vías. Claro. ¿eh? Claro, este además se apunta a todas las fiestas, a todas. Ya, ya, ya, ya. Hoy está diciendo de venir para acá, pero quería ir a la procesión. Y bueno, luego sí, vemos la recogida. Claro. No, no, él se apunta a todo. Ah. Pues por ahí te lo va a ver siempre. ¿Vas, Chole, el domingo a las 12? Claro. Pues aquí con Nieves, que es también compañera de, de misa de, de mi hermano. Sí, sí, sí. <risa> Muy bien, mi Nieves. 196 días. Esto, son, a ver, esto es la vida en directo. ¿eh? Esto ya somos una gran familia. ¿eh? Somos una gran familia. Yo soy agnóstico. Mi hermano no y, ¿eh? y lo respeto perfectamente. Y después pues, oye, tiene su vida, su vida ociosa. En este caso católica. Y pues mira, ahí se junta en, en nuestro barrio con gente de las vías. Pues ya veis, 196 días. La policía, como siempre, a un lado de la vía. Saludos, Francisco. Francisco. Todos los días nos vemos las vías, Francisco. Ahí tenemos a Francisco. Aquí un ratico, debido a un compromiso, tengo que cumplir. Marcha, Sergio. Bueno, me comentaba una vecina, me comentaba una vecina que salía que dijera que... Bueno, Andrés, que dijera que hay 10 peldaños y luego una rampa, ¿no? un, bueno, un descansillo, no sé cómo es, cómo es la palabra adecuada, y que la normativa debería ser 7, no 10. Bueno, a ver si esto nos lo confirma y nos lo reafirma y nos lo precisa alguna persona... ¿Eh? porque no nos sorprende absolutamente nada de las chapuzas que se estén llevando a cabo en esta monstruosa, terrible, esperpéntica, deleznable, denigrante, aberrante, pasarela, que estáis viendo ahí. Aquí en Murcia, por desgracia también, cada día se le va conociendo a la policía más como los guardias de la obra, los guardias de la pasarela, los guardias del muro porque parece que están cumpliendo más un papel de vigilancia privada que de vigilancia pública. Y mientras, en otras zona de Murcia, aumentando la delincuencia. Es una cosa que deberían hacer su labor y no que los utilizase para... ...reprimir de alguna manera a la gente ¿no?... ...aquí el día 31 de diciembre no hubo policía alguna... ...se estaban tirando incluso petardos... ...los zagales y las zagalicas... ...y no hubo problema alguno ¿no?... ...o sea, se ha podido demostrar... ...otro día también... ...estaba jugando el Barcelona... ...de fútbol, el fútbol Club Barcelona con el, el... Real Murcia... ...en el estadio La Nueva Condomina... ...y claro, el fútbol era antes que estar en las vías ¿no?... ...para... ...para... Eh, bueno, la delegación del gobierno... Vamos a ver, vamos a ver, aquí me dicen que Manolo quiere hablar, ¿Manolo quiere hablar o qué? Sí, dicen que aquí nos manifestamos con jamón, nada de... Ah, espera, espera, espera. vamos, vamos a ver aquí, tenemos a, a Manolo, Manolo, ¿eh? esto vamos a compartirlo, Manolo es uno de, de los bueno, de, de los protagonistas de esta revuelta de la huerta, ¿eh? además uno aquí... de nuestros camarógrafos preferidos, a ver Manolo. has visto, ha visto aquí cómo, nos, cómo nos, nos manifestamos? Con vino y jamón, ¿eh? Es él, él como se pasa bien. ...y usted, ¿no? ahí, ahí comiendo y cenando bien... Sí, señor. ...así que luego esto aguanta 365 días y lo que haga falta... ...claro, Allí, claro. en armonía... ¿eh? Y, y, y venga para ti jamón, ahí... Que hay, ...hay cuatro o cinco jamones para pa, pa los que vemos aquí... Ah, ...claro... Y pipa. <risa> ...pipa y jamón, eso va a ser un, un plato nuevo... ...sí, sí, sí, claro... Pipas con jamón, pipas con jamón. Pero no nos movemos de aquí, ¿eh? no nos movemos de aquí, no asaltamos las vías, ¿Eh? no le pegamos a los guardias. No. ¿Eh? Ahí, ahí. Claro. Gente pacífica, gente que ¿eh? solidaria, amable, afable, alegre, porque además no se pierde tampoco la sonrisa, ¿eh? pese a la indignación. Luego dirán que somos vándalos, pero vándalos comiendo jamón y vino, ¿eh? vándalos comiendo jamón y vino, ¿has visto? Y pipa, y pipa. Eso, eso no falta nunca. Y pipa, que no falte. Gracias, carnicero. <risa> Gracias, señor <risa> carnicero. Curioso. Pero aquí, Manolo, ¿cuánto tiempo nos queda por estar aquí? ¿Cuántas noches? Hasta, por, hasta que venga ¿no, Ahora viene el buen tiempo. Ahora, ahora no nos podemos quejar que, de, que tenemos frío ni nada. <risa> Que venga. Pero Venga, pues, pues, pues si aquí estamos muy bien, aquí hacemos ejercicio en vez de cuando andamos para allá, para acá, nos quitamos un poco de colesterol <risa> y lo recuperamos comiendo jamón. Y lo recuperamos jamón, exactamente. ¿Ha ido para allá? No, va, ah, para allá, venga, a ver. Aquí venga, vente, vente conmigo. Venga, aquí vente, vente. ¿Cómo que tú no es que hablas? No, no, anda que no, venga. Llevale, Tenemos aquí te voy, un buen equipo. Ir, venga, acompáñame, acompáñame. Acompáñame, venga. Llevale, vaya tú, hombre. Que... Ay, que me... a ver. Eh, Manolo, vente. Vamos para allá, vamos. Vamos lo que me, lo que me hace. ...vamos a ver cómo están partiendo jamón aquí... ...en... ...esta noche... ...196 noches seguidas de protestas en Murcia, ¿eh? ...estas son protestas, lo que pasa es que somos así... ...buenas... ...somos así, pero estas son protestas... ...aquí tenemos... ...el corte de jamón, buenas Carminas... ...yo voy bien, yo voy bien... ...no, no, no, yo voy bien... ¿Eh? ...aquí tenemos a la gente que está disfrutando de los jamones, ¿eh? 196 días protestando y les ha llegado a las manos un jamón. Hay que recordar que este jamón buenas noches que este jamón es ha sido ganado en una carrera de en San José de la Vega, una pedanía cercana aquí a estos barrios. ...por el grupo Soterra ...al ser el grupo más numeroso... ...que ha participado en esa carrera... ¿Eh? ...y bueno pues lo han cedido... ...mejor dicho dado ¿no?... ...porque luego no, no tiene regreso... ...a toda la gente que... ...participa... ...en estas protestas diarias... ...aquí en Murcia... ...ya digo yo que la solidaridad... ...es, es legendaria en Murcia, eso... ...la hospitalidad es... ...incluso... ...para quien no lo conozcáis... ...es hasta demasiado a veces ¿eh?... Buenas Sonia, es hasta demasiado, aquí llegas un día, buenas Juani, llegas un día a casa de alguien a la hora de comer y tienes que picar algo como sea, ¿eh? si no se enfadan contigo, o sea es demasiado, aquí es demasiado. ¿Qué es Juani? Pues nada, aquí estamos Cecilia, otra noche más, otra noche más, otra noche más. 196. 196 días y cada vez más desesperado y con más rabia y con más impotencia y con... Rabia, rabia, rabia. Cada vez hay más apoyo desde fuera de Murcia, porque la gente está asombrada, asombrada. cada vez que lo descubren, se asombra. Sí, sí, sí. es que es para asombrarse. Es que si no, te, si no lo ves, es imposible que te lo puedas creer, que, que tengamos unos gobernantes que no hagan lo que nos están haciendo. Es imposible, si no lo ves no te lo crees. Que por cabeza humana pase esto, lo que nos están haciendo en este barrio. Es imposible, si no lo ves. Porque nosotros, yo he salido esta mañana y vuelvo a mi casa, vamos. Que ya me, me veo eso y me dan el día. Desde no, Luego cada vez que vemos la pasarela, a mí me entra náuseas, ¿eh? Me entra en medio de. A mí me da mucha tristeza, mucha pena. De vivir 40 años aquí que tengamos unos gobernantes que no hayan hecho eso. Porque es que es que no, a mí no me, no me entra en la cabeza que le quepa a nadie, a nadie. Que le haga un barrio esto lo que nos están haciendo aquí de la forma tan chapucera que lo están haciendo que es poner en riesgo vidas Chabucera, en un futuro chapucera marrana cochinamente y rastreramente como lo seguramente es como piensas como son rastreros rastreros no se le puede decir no se le puede decir ninguna palabra amable rastrero luego son los primeros que se apuntan a condenar cuando ha pasado una tragedia personal a alguien los que los primeros en es que van a rezarle a la Virgen para, para pedirle, vete a saber qué cosas, eh, presumiendo de, de, de valores cristianos, de familia, y, y no les importa que aquí se ponga en, en riesgo la vida de la gente, si partan familia, se partan familias, se condicione porque se le encierre en su propio barrio a la gente, no les importa. Eh. No les importa, y si tienen valores lo pisotean cada día que se levantan. ...sus propios valores se los pisotean cada día que se levantan... ...no, creo no, que los valores que... ...lo único valor sí, que... es que... ...si es que tienen algunos... ...si es que tienen porque es que es muy raro, eh... ...pueden tener valores en el IBEX 35... ...bueno, tienen que tener valores en el IBEX 35... ...por lo demás ni en nada, ni rastro... ...no, no... ...además es que, es que tienen maldad... ...porque esto, esto no lo hacen más que una, alguien que tenga maldad... ...maldad... ...porque a su vecino... ...a su barrio que le hagan esto que estamos hablando del alcalde y del delegado del gobierno y del y del ministro de Fomento de España a sus vecinos que no le estamos hablando a un país a un país extranjero a sus vecinos porque luego se, se rodean de la bandera eso sí ¿Eh? eso sí la bandera la bandera la llevan muy a gala la llevan todos en la muñeca y, de, y ahí ya pero claro es, pero es que pero Juaní el problema está que cuando los corruptos se apoderan de una de un símbolo y de una identidad, claro, te dan a elegir entre o te identificas con la corrupción o entonces te vamos a llamar antisistema, porque ellos se apoderan de los símbolos y España una bandera un símbolo no debe ser no debe ser la bandera de los corruptos. No no hombre cómo va a ser cómo va a ser eso es imposible que le dé la razón pues es, debe de pensar como ellos sin valores ninguno, porque una persona que, que es corrupta y luego se envuelve en la bandera, pues eso tiene tiene los intereses tiene el interés en el ibe 35. Yo te puedo decir que hay bastante relación. En tú vas a internet en los perfiles de Facebook de Twitter, cuanto más corrupto es el político, más grande la bandera. Más, más grande la bandera, sí, sí. Suele pasar, ¿eh? Suele. No, no, es que se ve cada día, es que se ve cada día. ...se ve, se ve, se ve... Y ...aquí en cambio, más grande es la dignidad de la gente... ¿eh? Y, aquí, ...y aquí no tenemos no tenemos bandera... ...pero tenemos una dignidad tan grande... ...tenemos una dignidad tan grande... Aquí dice pilindra desde Sabadell, nos dicen que sí... ...hemos visto también a Marta... ...desde el barrio de Sanz, desde Barcelona... Inma desde Alicante... ...Nuria, desde Madrid... ...Sergio, de Costa Rica... ...bueno, me dejó a muchísimas personas... ...pero aquí ya veis, ¿estáis con Juani? ¿Es, ¿Es quién es? Mi nieto. Anda. Es una... Mira, claro, estamos de, de, de, estamos de vacaciones. Sí, sí. Vamos a ver. Estamos de vacaciones y tenemos aquí al nieto. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se llama tu nieto? Espera, ¿Oh? espera, espera. Vamos a ponerle el micro. Vamos a ponerle micro. Muchos besos. Un abrazo a Juan mucho ánimo con los catalanes, ¿eh? A ver. con ellos. Díselo tú. Que yo diga bien claro. Estamos con vosotros. Ánimo. Aquí ánimo a aquí. todos los catalanes. A todos, a todos, a todos. Muchísimo ánimo que estamos con, estamos con vosotros. Estamos con vosotros. Que muchísimo ánimo. Queda claro, ¿no? Juani, eh, otra de las protagonistas, otra de las de esta revuelta de la huerta. Eh, que tiene bien claro que está y apoya a la gente que está sufriendo represión vamos aquí a ver cómo ha dicho que te llamas Álvaro Álvaro ¿qué tal tu abuela es buena gente sí, ¿De verdad que sí? <ríe> muy buena gente aquí la vemos todos los días a tu abuela la vemos aquí todos los días. Es muy luchadora, Álvaro. Es fuerte tu abuela. Sí. sí. ¿Y tú, el muro qué? ¿Tú quieres muro? Sí. ¿No? ¿Quieres muro? No. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos a ver, vamos a ver. Espérate, espérate. Le vamos a sacar los colores. Claro, es que Álvaro viene menos por aquí, ¿no? Sí. Bueno, pero sabe que el muro... ¿Vive aquí, en el barrio? En San José de la Vega. Ah, es que vive en México. No, pero ha venido a las manifestaciones y sabe que muros no no pero, no, pero le vamos a explicar le vamos a explicar para que lo sepa mira, Álvaro aquí al lado van a poner un muro una pared, entonces la gente no va a poder cruzar la calle no va a poder cruzar la calle pues no lo queremos ¿a ti, a ti te gusta caminar tranquilamente sin estrellarte contra, contra las paredes? no, queremos, queremos caminar sin muros Hola, está que pasar por está el nerviosico aquí Álvaro, dice un cariño a Álvaro, de, Milindra, de, de de Sabadell. Pues aquí la abuela está luchando para que no te, para que puedas caminar por aquí, puedan pasar los coches, los bomberos, la ambulancia, las policías, las personas, todos, todos, todos. Y la Virgen de la Juan Santa es la romería, que podamos pasar. ¿Cuántos años tiene Álvaro? Seis. Sí. Seis años. Pues aquí. Tú acuérdate que tu abuela una luchadora que está haciendo que tú puedas vivir tranquilamente por Murcia y que te sientas muy feliz y muy contento de tener una Murcia bien bonita. Eso es tu abuela, la que está aquí luchando, ¿eh? Se merece muchos besos, muchos abrazos, que es muy buena gente aquí luchadora. Eh, yo estaba feliz de ver aquí a su, a su Álvaro, ¿Eh? Aquí la abuela... Estamos por ellos, Cecilio, estamos por ellos más sí. que por nosotros ya, por los pequeños. Sí, sí porque además, eh, bueno, Miguel, la, Uno cuando todavía el niño está disfrutando del momento, del presente, ¿no? Lógicamente, ¿no? Él si no ve el muro ahí puesto, pues no se lo imagina, ¿no? Diferente por ejemplo, los niños que, que están acostumbrados a, a, a cruzar. Esto, cada día que ya sufren que bajen la barrera, que ven que hay un muro ahí y le preguntan al papá, a la mamá, al abuelito, a la abuelita, le preguntan qué es eso y entonces ya son toman más conciencia. Pero también es muy injusto de que los niños de este barrio tengan que tomar conciencia de eso y no puedan vivir como tu nieto, que le dices de este muro y no sabe lo que es. Eso es lo que deberían vivir los zagales y las zagalicas de aquí. Que tú le hables de muro y que no sepas, no sepa porque hable. a esa edad no deberían saber qué es un muro que le va a condicionar que divide, su vida. Que nos que no divide, que nos divide de los demás. Eso es. eso es muy duro. Es muy duro, es muy duro es muy Cecilio, duro. es muy duro. Por eso te digo que no tienen, no tienen sentimiento, no tienen alma, no tienen ética, no tienen de nada. No tienen, no tienen lo que hay que tener para ser persona. Así es. Lo siento, pero estoy indignado esta noche. Eh, ¿Qué culpa tendrá ¿Qué culpa tendrán los críos, las crías, de lo que hagan los adultos perversos? Y los mayores, que estemos aquí 30 años intentando que nos que soterren las vías y que ahora vengan, en vez de soterrarlas, a hacer esto, a gastarse un dinero que no tenemos. Dilo, es, a gastarse un dinero que no tenemos en una cosa que se supone que la van a quitar. Después. Saludos, liante, Aquí estamos con Juani. ...que antes anteriormente estaba mostrando su apoyo a Cataluña... ...se nos va conectando gente de, de Barcelona, de Cataluña... ...y entonces, pues por eso conforme le voy saludando... ...le voy recordando que anteriormente... ...tú aquí hasta está mostrando el apoyo... ...y que además eres de las personas que viene... ...todos los días, prácticamente todos los días... ...entonces, eh, una prueba de que sí que... ...se representa bastante el ánimo de la gente de las vías... ...hacia Cataluña, ¿no?... ...el, el apoyo que está habiendo... ...porque además... Ha sido vivir lo que aquí estamos viviendo para sentir más cerca a los que allí lo están viviendo. A los que lo están viviendo allí, sí, desde luego. Los que tenemos el sentimiento así lo teníamos desde un principio, pero ahora más. Bueno, pero mira, yo, Juani, lo que digo es que en Murcia, pues como en otros sitios, por ejemplo, puede haber catalanofobia, ¿no? ...pero porque las personas tenemos fobia... ...hay quien tiene fobia a volar... ...hay quien tiene fobia a los ratones... ...hay quien tiene fobia al número 13... ...y eso no significa que una persona por tener una fobia... ...sea mala persona... ...ahora bien... ...hay personas que quieren curarse su fobia... ...cuando le hace la vida difícil al de al lado... ...y hay personas que aunque la fobia le haga daño al de al lado... ...no se la quieren curar... ...y aquí en las vías hay gente... ...hay personas que han padecido su catalanofobia y que se la han ido curando ha sido terapéutico, ...tú sabes lo que se han ahorrado en psicólogos En no es que lo estamos viviendo en en nuestra propia vida todas las noches y todo el día todo aquí, desde un principio, cuando he venido, es extraño que no, que no se me escapase alguna palabra en catalán, pero porque bueno sé, me despido de mi trato, no sé, pues si os que es por favor, pero si me se más capaz, pues no sé, el buenas noches, ¿no? las despedidas, todo esto, no, Adeus, Adeus, noches, etcétera. Y la gente, hasta la que en un principio lo veía un poco raro, luego ya dice, pues no me suena mal el idioma a base de escucharlo, no, es como cuando uno tiene miedo a las arañas y a base de, a base de exponerte poco a poco, poco a poco, sí, en cuatro o cinco sesiones se te puede quitar la fobia a, lo, a las arañas. Entonces aquí esto está siendo terapéutico. Nos vamos siendo mejores personas. Sí, sí, sí. Es una pena que haya sido por esto, pero sí, sí es verdad. Oye, mira, para una cosa buena ser vivo. A ver, que nos ha puesto un muro para dividir a la gente y estamos más unidos Y estamos más unidos. O sea que. Que sí, que sí, que llevas toda la razón. ¿Cuándo hemos pasado una familia tan grande, una noche buena, tan buena, sin tan discutir? Buena como la noche, la noche buena que pasamos, ¿Eh? que fue divina, fue estupenda. Me dice a mí. ¿Eh? Toda, la noche ¿toda que la pasamos noche? aquí. Sí, pero tú me dices a mí, tú me dices a mí, que no solamente iba a retransmitir una misa, o sea, que no solamente iba a asistir a una misa de gallo, sino que además la iba a retransmitir y no me lo creo. Yo, ¿Qué pinto yo en una misa de gallo? ¿Qué? A ver, mi hermano Jesús sí, él va, perfecto, pero yo, ¿qué pinto yo? Mientras mi hermano pueda ir solico, va y viene. Y mira, aquí estaba... Retra bueno. Y retransmitiéndolo al internet. Que es que... Y retransmitiéndolo al internet. Porque era algo solidario. Es que era solidario. Y además y además no lo, no lo hizo Joaquín, que es un bendito. ¿Verdad? El padre, que es un bendito, sí. Ahora, como mi madre, A ver, no vale. aquí tenemos. Mira, espérate. A ver, estos los medios somos la gente. Y se nos acaba de incorporar Carmen. Carmen se nos. no, no. No, no, descansa. Por eso te digo que voy a descansar y tú vas a manejar la cámara como tú quieras. Tú enfoca como tú quieras. Mira, yo te dejo los mandos, Carmen. Sí, sí, sí, sí, sí, no, Carmen, no. Carmen, Carmen, la Carmen, Carmen. Tenemos aquí los mandos. Mira, mira, mira, mira, Carmen. Mira, puedes hacer así, pregunta, puedes mover pregunta, lo que tú quieras. ¿Eh? Tú tienes los mandos, Venga. Carmen. ¿Eh? Claro, es que Carmen, ah, Carmen, ah, Carmen me, Carmen me está diciendo. Muestra esto, muestra el otro. Que lo muestre ella. Que lo muestre ella. que, que, que, que, la... que, que, que Claro que sí. Y además no está viendo cómo lo Y le gusta. Y le gusta. No lo admite, sí, pero le gusta. Y de no solidarios. estamos solidarios ya con todo. Hasta con, hasta con la cámara, que no lo, que no estábamos en eso. La gente eso. somos los medios. Sí, efectivamente. Al principio, ¿eh? yo venía aquí con iba con un micrófono. Enganchado sí, aquí sí, que no sí, se veía, ¿no? Sí, un micrófono de corbata sí. con, el con el palo selfie. Claro, y parecía, que estaba, la gente me decía, ¿qué hace ese hablando solo? Sí. Era lo más bonito que me que, que me decía. Y ahora pues ya, pues con tal de, de saltarnos toda la censura, cada vez venimos ataviados con más dispositivos. Más ahí aquí más preparado. venimos más preparados. Tú vienes más preparado y, y la gente porque también. ahora mira, Marolo un camarógrafo. El... Carmen también. Aquí la gente se une. ¿eh? Y tiene claro que la gente somos los medios. Carmen de reportera. Claro que sí. Y aquí con Álvaro, ¿eh? Con Álvaro que nos ha venido esta noche a acompañar. Le ha venido con Ya venido con su abuela. Ah, sí, los dos sólicos Sí. De la familia. Sí, sí, claro. Sí. Muy bien. Aquí a, de, a descubrir el ambiente, Porque claro, tú le hablarás de, Hombre, de las vías claro, claro, y, irá... y le tiras las canciones que ¿Así? tenemos. Pues también, ¿eh? Claro, Y cuando estamos solos, nos cantamos. Lo que pasa es que ahora le da un poquito de vergüenza. Eh, pues pero que es lógico, él sabe, él no, sabe. Que, no, mira. él me dice para abuela Muros sí. ¿Ah, sí? Por, pero me dice para radiar. Porque anda. Sabe, que, sabe que Muro no. Bueno, pues, está bien que, que tenga un poco de vergüenza, si no, ya sería futuro alcalde. Cuidado. Entonces. También, también es verdad. Y no, sí. quere, y no queremos que sea La vergüenza de que... está infravalorada. Sí, señor. Nos hartamos de decir que es sinvergüenza, sinvergüenza y cuando a alguien le da un poco de vergüenza es como que nos, nos reímos sí, no, de esa no, persona. No, no, no, reímos, no ¿eh? No, no, que va bien tener vergüenza. Más vale que sobre a que nos falte. Un saludo de Carmen No, no, a ver. No sales, pero se lo dices tú. Un saludo, Isabel. Carmen. Claro, aquí, aquí tenemos a Carmen que está. Tenemos a Carmen, que está de camarógrafa, pero no, pero los comentarios los lee y se los queda a ella. Pero quiere y quiere saludar, porque la y quiere saludar. Y quiere saludar. chapa? chapa? Esa chapa. tú la de la cámara, Claro, hay que ver. Eres tú. Aquí, si viene el panorama, tenemos aquí a la familia Vidal, eh, de, de asistencia. Aquí tenemos una una de las Rosa, una de las grandes de, de los Vidal, eh. Claro que sí, una familia, una de, de las grandes personas, de las grandes, de la inmensidad, por eso, todo, todas. ¿Eh? Li liante, liante, es una persona que está ahí, que se nos conecta desde Barcelona, desde Barcelona. Es que se saludan entre ellos, claro, la gente se saluda entre ellas. Y hay uno de Barcelona que es Liante. no no no pero el liante no soy yo ¿eh? No, yo ya se... bueno es eh, cachondeo ya eh. bueno, la cosa ya sería, ¿eh? ya... Pues, ¿vale, ya no se respeta ni al reportero ya bueno, ya... Mejor. bueno mejor esto ¿Mejor? mejor esto ¿eh? mejor esto que la ignorancia Mejor que tengamos totalmente ¿Eh? qué pasa venga eso leen en los comentarios aquí tenemos ...al otro lado, a Carmen, a Rosa, a Loli. ...venga, nos van a ir leyendo los comentarios... ...preguntas que queráis, a ver... ...que esto es gratuito, no es como hace tiempo... ...de la televisión, los SMS... ¿eh? aquí no hay censura... ...aquí lo que tú quieras poner, ahí lo pones... ...a ver, comentarios, preguntas... ...mira, ¿Nieve vete por aquí... ...¿qué quiere que diga? Nieve. ...¿qué quiere que diga? ...que lo que han hecho ahí es una mierda... ...de, de escalera... ...yo no voy a pasar por ahí aunque me muera... ...que no, que no... ...que no puedo yo pasar por ahí por esa escalera... ...ya está... ...no me va a pasar por ahí... ...yo Pero no, voy a, vente, vente, vente. me voy a dar la, la vuelta por Mediamar... ...ahí andando, andando por Mediamar... ...por, media por, media por más. Ronda Sur, por ahí... ...por Ronda Sur, por mar ...con tal de no pasar por la pasarela... No no pasar por la pasadera... ...tú pasas de la pasarela... ...yo paso, yo paso de ahí, yo paso... ...no voy a pasar... ...mira aquí... ...mientras estamos hablando con Nieves... ...otra de las personas protagonistas de esta revuelta de la Huerta que viene con su hijo, su hija Ilu, sí. el yerno Marco, y mi nieta. la nieta Alexia y Mónica, y Mónica ¿eh? toda la familia, sí, toda la familia que viene aquí luchadora. ¿Dónde los tienes hoy? A la familia, ¿dónde estás? Están en la casa, que mañana el otro tiene que trabajar, tiene que levantarse a las 5 porque entra a las 6... Pero tú estás aquí. Yo sí, hombre. Yo sí. Todos los días. Oh, todos los días. Cumbré. En las vías. Que ayer si no pude venir, pues no vine, pero todos los días, todos los días. días. Muy bien, Nieves, muy bien. A ver, estáis hablando ahí detrás del micrófono, están ahí, cuchi-cuchi-cuchi, ahí detrás del micrófono. Dejadme a mí la cámara, eh, doy la vuelta y habláis y le contáis todo eso a la gente. Que están leyendo los comentarios, están dando apoyo a la gente de, de, de, de, de Barcelona. ¿Eh? Mira, Carmen aquí haciendo un paneo. Ya se todo, tiene, ha visto el yante, cepilindra, fijaos, eh, aquí. Claro, claro, ah, que se escucha todo también, la, la parte de atrás. Porque gritamos y se escucha. Claro, o venía arriba, o, o, o venía arriba y claro. Decís, no quiero salir y luego cuando se aleja el micrófono pegáis el grito. Esas son unas disonancias cognitivas que tenéis ahí muy importantes. Carmen Alcaldesa, te dice de Barcelona. Carmen Alcaldesa. Dile que estoy en ello. Estoy en ello. No, espera, espera, que te vea acá, Venga, ahora te devuelvo no, la cámara. No, que te vea, que te vea, que te vea. Que, que, buena gente, buena gente. Te, el diente es eh, buena gente. Venga, venga, mira, Aquí tiene a Carmen. Aquí tiene a Carmen, eh, alcaldesa. Venga. Dice, no, no, no. Aquí está la Carmen. ¿Qué queréis de la Carmen? ¿Qué os queréis que os diga? Yo te voto. Dice, venga. Venga, sí, lo que pasa es que yo pido mucho, pido dos mil, por, por, por lo menos 3.000 euros de sueldo, coche oficial y los cajones abiertos Y los cajones abiertos, figúrate si pido Figúrate, y luego si la cosa está mal me voy a Suiza ¿Eh? No te preocupes, ya te lo diré, corazones Yo muy bien, muy bien, Venga, paso con Cecilio. Me lo pasa ahora que me han dado un poco de jamón. Madre mía. Yo te, yo te sigo, yo te sigo. Venga, ¿por qué hablar? Te... Carmen, ¿habla? Que me ponga a hablar, pues vamos a ver. Yo te voto. mira, mira, a Suiza me voy contigo, te están diciendo de Barcelona. Eso, eso es para ti, ¿eh, Carmen? Eso es para ti. a Suiza. A Suiza, ¿has visto? Claro que sí. Lo que no hace la gente de Murcia... Lo está haciendo la gente de fuera. Se está recibiendo muchísimo apoyo también de Galicia. Es impresionante. ¿eh? Yo me voy a Suiza. Madre mía. Hombre, con 190 y tantas noches. ¿eh? Fijaos, ya hasta hacen performance y todos. O sea, es que se han venido arriba. Se han venido y arriba. La eh. B, y la caja B. Que, uy, uy. Espera, yo no quiero y La caja que B, no que no falte, dice. Y la caja B. No, no, allá no queda nada. Maribel, un... Maribel, al favor. Entrevista a Maribel, vamos a entrevistar a Maribel. Venga, venga, a quién? Venga, a Maribel. Ven, No quiere, no quiere Maribel. Que vamos en el menú. Qué graciosa te están diciendo. ¿Has visto? Maribel no sale. ¿Maribel qué te estás diciendo? Venga. Ven, ven. ven. Espérate. Vamos, vamos. Maribé, ven para acá. Es que no quiere Maribel, es muy cortaica No quiere, no quiere Salí en la tele. Y no sabe, de aquí nos vamos a Ardelú. De aquí a Ardelú nos vamos. Vamos, no se garan perra perras en el Delú. Porque no viene ningún famoso, si no me arrimaba, ¿eh? Y salía en el Delú. No, María Teresa Campos no quiero, no, no quiero salir en la tele Tengo aquí un Tengo aquí un famoso detrás No quiere salir en la tele Venga, ¿ce, Cecilio Soy yo detrás de maribé No, no, a mí no me pongo en la cámara no. Aquí estoy La Carmen de España no, ya no hablo más. Cecilio, que te quito el puesto. Va detrás de Maribel, pero Maribel no hay, no hay quien la coja. No quiere ser famosa. Madre mía. Cecilio. ¿Cuántos catalanes vaya a venir? ¿Cuántos catalanes vaya a venir? ¿No me han contestado? No lo conozco. Está detenido, a la mujer ya no vienen los catalanes aquí. Lo digo yo. Es no Y andaluces, dice, andaluces también vienen. También me gustan los andaluces. Los canarios. También los canarios. Todo lo que sea España Espera, espera, espera Ay, Cecilio se ha ido a hablar Y aquí me tiene Hombre, toda gente buena Queremos aquí en Murcia Y somos toda gente buena Y luchando por una causa Hombre, también los valencianos, también Si somos españoles Todos los españoles somos buenos Todo. Y Cecilio también es buena persona soy buena gente. A ver, enfoca, Miguel. Enfoca a esto, ¿vale? Ya van más de 40.000 euros en multas. Más de 40.000 euros. Y hay una campaña abierta en goteo.org para recaudar fondos. Ahí tenéis el correcode y además también tenéis el hashtag y la dirección goteo.org Project en inglés con j barra soterramiento guión ya. Ahí. ¿Sí? Ahí tenéis... Le podéis hacer una captura de pantalla. En Android es presionar el, volum el botón de bajar volumen. Y sin soltar, darle al botón inicio. Y se hace una captura de pantalla. ¿Vale? Si no, podéis buscar el hashtag en Twitter, gelmultas, o bien entrar directamente en la página web que estáis viendo aquí. Quedan unos ocho o nueve días para finalizar la campaña. Se realizó, se inició cuando había unos 30, más de 30.000 euros en multas y ya hay recaudados 16.000 euros. La gente se une, la gente es solidaria, lo está demostrando, viene a las vías, apoya desde fuera, apoya también gente aquí y no lo van a parar. O sea, están utilizando las multas para, para hacer que la, que, que la gente pues, deje de participar, callarlos y no lo están logrando. Lo que están logrando es que la gente participe más y más y más, ¿eh? que la gente se una. Porque parece asombroso que por comer pipas, por protestar pacíficamente, te sancione. Te sancionen. lo podéis ver en otros vídeos, en otros periscopes, está en, en, en YouTube. Como, por ejemplo, Paco Carnicero explicaba la, que tiene más de 3.500 euros en multas. 3.500 euros en multas por protestar pacíficamente y en algunos casos le pone que estaban comiendo pipas desafiadamente. Pues aquí tenemos... ...a las vecinas, que apoyan... Eh, qué majas que son, hijo eh, os están enviando un, una pasada de corazones... ...eh, sí, ya estamos... ...ya lo hemos mostrado para que luego... ...en un ratico, lo podemos mostrar otra vez... ...para que se sepa, es que se tiene que saber... ...que son 40.000 euros en multas, eh... ...que, aquí, yo, cada día que miro el buzón... ...y lo veo vacío, respiro tranquilo... ...porque esto nunca se sabe... ...o cada vez que llaman y dicen, correo, digo, espérate... Espérate, a ver, ¿qué pasa? ¿Eh? Pero nada, oye, que venga la multa cuando tenga que venir. Aquí no vamos a tener miedo. ¿Eh? A ver, dilo, dilo, espérate. Sujétame un momento esto. Vamos a ver, ¿cómo te llamas? Jorge, que ha estado, Jorge ha estado hace un ratico haciendo de cámara, ¿eh? Jorge ha sido nuestra cámara hace unos momentos. Vamos a ver, Jorge, ¿qué, qué, qué estabas diciendo? Sí, que no queremos muros. ¿No quiere muro? No. Ni pasarela. ¿Qué pasarela. A ver, ¿quién es la que te, te está hablando por ahí? ¿Dime quién es esta abuela. Abumabi. ¿Eh? Abumabi. ¿Mabi? ¿Ah, sí? ¿Ella es esta abuela? Sí. Ella es, es gente fuerte de aquí, ¿eh? Ojo. Mabi es gente de cuidado aquí, ¿eh? Viene todos los días. Dile, pues yo soy su nieto. Está luchando, está luchando. Le falta la capa, es una superhéroe. Mavi, estás luchando todos los días Jorge, y, y tú de, ¿de dónde vienes? ¿dónde vives? Cerca eh, del Agumavi, ahí dónde vives? En Murcia Murcia, no, no Ojo, respuesta que aunque parezca obvia está muy bien, porque mucha gente de aquí dice por la tarde voy a Murcia, como si estuviese en Sangonera, no, no esto es Murcia también, ¿Eh? y parece que cuando uno va creciendo lo, lo va dejando de, de tener claro, no, no Está muy bien. ¿Y tu nombre? Irene. Irene. Ah, mira, pues, a ver, vamos a ver, la figura. Poneros juntos. A ver, mira, hoy, hoy no, día, día familiar en las vías, tres generaciones luchando. Venga. A, a Carmen le da tiempo y espacio para fumar y sostener la cámara. Es ¿eh? una cosa bárbara, ¿eh? Aquí tenemos tres generaciones de lucha, ¿eh? Mavi, ¿tu nombre? Irene. Irene, Irene. Vamos a decir, Irene y Jorge. Jorge. Claro, todos los días no puedes venir, porque todos los días también hay clase, ¿no? Claro. Sí. ¿Hay colegio? Sí. Dile dónde está tu cole. ¿Dónde está tu colegio? Por ahí. No. no. ¿Dónde está tu cole? De allí. De al lado del muro. Ah, al del muro. Ah, claro. Es que estaba desubicado aquí, con tanta gente, tú sabes tanta gente. A ¿eh? Tener en cuenta que cuando somos pequeñicos, todas las calles parecen más grandes. ¿Quién no ha vuelto a la casa del abuelo, de la abuela, de mayor, y dice: Pues el pasillo no parece tan largo. Y de pequeño nos parecía larguísimo. Entonces. Tienes que cruzar la pasarela todos los días. Sí, ¿Sí hijo. Sí. ¿Cruzas para allá cuando vas para el colegio? Vas, vas por allí. Va, va, el... va por la. Voy por la derecha. Ajá. ¿Y tienes que cruzar la vía del tren? Sí. ¿Sí? Por ahí. Por allí. Ah, claro, de, de, lo, de los dos lados giras por la derecha. Y claro, ¿de vez en cuando te pillas que el tren está pasando y tienes que esperar? ¿O tienes suerte y nunca tienes que esperar? Te, tengo suerte y nunca tengo que esperar. ¿Sí? Bueno, pero a veces me pillo el tren. A veces. ¿Sí? Sí. A, veces. Sí. ¿A veces? Sí. ¿Y te toca ahí estar esperando hasta que pase y, y suba la barrera? Sí, pero a veces no. A veces cuando llegamos tarde pasamos. Anda, anda. No, pero oye, a ver, es la realidad, porque claro, además, oye, muchos vecinos se quejan... Es que muchas veces que bajan la barrera y el tren va por Almería o por Alicante todavía, entonces Exactamente. Pues... Muchos vecinos se están si quejando. Si llegamos tarde no nos vamos a quedar 20 minutos ahí esperando. Exactamente, te comentaba que muchos vecinos se quejan de que cada vez el tren, o sea, la barrera tarda más en, en subir. Sí. Que el tren ya y ha pasado la largo antes. Y, la y la bajan antes. antes. Sí. sí, porque el tren, vamos, no se ve ni, ni allá a lo lejos. Y mira que se ve, tú miras para los likes y se ve, lejos de la vía, pero el tren no se ve y baja sí, la barrera. Y luego cuando lo ves, tarda tres horas en llegar. ¿Eh? Dice yo estoy participando. Claro que sí, claro, además... En, en video? el vídeo? En directo, en internet, se está viendo ya. Está luego viendo. lo vamos a ver. Luego hola, a ver, no hola está al está papá, bien, que a lo mejor te está viendo. ¿Eh? ¿Comentarios para Álvaro? Carmen, me tienes que leer los comentarios, nada más que me leer los comentarios cuando te dicen a ti, guapa. Carmen, ¿esto qué es, Carmen? ¿Carmen? Vamos a ver los comentarios que le dicen Álvaro. ¿Eh? Claro. Lo que no se demuestra no existe. Hay que mostrarlo, hay que participar. Y tu abuela es una de las protagonistas todos los días, ¿eh? Todos los días está por aquí con su primica. ¿Su primica? Hola Álvaro. Hola. Hola Álvaro. Hola campeón. Mucha fuerza. Te están diciendo. Mira. Mira. Mira, mira, mira. Mira, lo ves. Ah, no, Álvaro no, Jorge, me estoy liando yo, es verdad, Álvaro era el anterior, no, porque yo, porque yo le he dicho a Álvaro, no, no, no, no, no, Álvaro no, Álvaro no, Jorge, ay, mira, Álvaro no, Jorge, eh, Jorge, a ver, enfócanos aquí a los dos. Álvaro no, vamos sentando, vamos sentando, a ver, a ver, cuidado, cuidado con el cable, a ver, espérate, lo estamos liando aquí demasiado. Ay, vamos a sentarnos estamos, estamos ya tú sabes estamos aquí muy cansados ya sabes son muchos son muchos días mira aquí así son muchos días son muchos días los que llevamos aquí con tu abuela que come muchas pipas tu abuela en casa come muchas pipas eh, no en casa no aquí sí aquí sí eh aquí sí que sí que come un montón de pipas tu abuela pero todo fíjate esto un día va a ser ...un campo de girasoles... ...un día va a ser usted un campo de girasoles... ...que el sol sale por ahí... ...y la flor pasa así... ...se va vamos a mover... ...por donde vaya el sol... por pues aquí se junta tu abuela... ...y usted... ...vamos a ver... ...tu prima... ...que es tía abuela... ...de, de él... ...con tu tía abuela... ...con ...ah, con tu madrina... ...sí... ...José está aquí también todos los días... ...son gente... ...son gente maja, ¿eh? ¿Eh? Me hago más bien baja. A no le llega casi aquí. Ah, maja, no claro. Yo no. Pero yo te digo maja. De, de que es gente guapa, gente buena, gente maja. Mol maca. Gente, ah, baja. Tú ya verás, tú cuando crezcas, tú cuando crezcas, un tío grande. Lo va a superar, pero perfectamente. ¿Eh? Ahora que está comiendo muchas pipas y yo creo que va a pagar un estirón, ¿eh? A, de, a base de comer tantas pipas va, va a pegar un estirón. Vamos para arriba. Vamos a ver lo que nos cuentan. Venga. Vamos. Venga. Vamos para allá. Está hablando Joaquín Contreras portavoz de la plataforma Pro Soterramiento. Vamos a ver mal reflejo y una mala imagen. Días atrás ...días se ha hecho una convocatoria que no ha sido convenida con la plataforma prosoterramiento y es una comparecencia ante la Fiscalía en el día de mañana de la que yo os tengo que decir que no la ha hecho la plataforma prosoterramiento. Y no se trata de que de estar en contra de movilizaciones que convoque quien sea, sino que mañana quien, está, quien os está hablando tiene que comparecer ante, ante el fiscal. Yo tengo una comparecencia ante el fiscal y me parece, como mínimo, no quiero ponerle adjetivos, pero me parece inconveniente que mientras yo esté compareciendo ante el fiscal aportando una documentación, aportándole informes y haciéndole una petición de que suspenda las obras, que a la misma vez se, se esté haciendo una movilización ante la Fiscalía, que es una presión ante la Justicia que no creemos conveniente. De manera que cada cual es libre de hacer lo que quiera, pero desde luego la convocatoria ante la Fiscalía mañana mañana, no otro día, no está apoyada por la plataforma por soterramiento. Nada más. Muchas gracias. Bueno, hay, hay un grupo de vecinos que decía de mañana a las 11 ir a ir en, frente a, lo, a los juzgados a mostrar el apoyo. Bueno, pues y mostrar el apoyo. A favor de esa denuncia que se ha hecho a la, a la Fiscalía y en contra, y en contra de, de, de, de esta pasarela. Que no, que no, que no queremos muro, que no. Ahí lo tenemos para recaudar para las multas. Que no, que no, que no queremos muro, que no. Que no, que no queremos muro, que no. Que no, que no queremos muro, que no. ¡Que no! ¡Que pero no queremos guardias! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no, que no queremos guardias! ¡Que no! luego aquí... aquí? Un, <risa> que no, que no, que no. Si nos censuran Perico, acordaos que estamos en todas partes, ¿eh? Estamos en todas partes. En Facebook Live, en, en Youtube... Pero a lo que vamos, más de 40.000 euros que hay que pagar en multas, ¿eh? Más de 40.000. Y... ...la campaña acaba... ...dentro de unos ocho o nueve días... ...entonces aquí tienes tu QR code... ...la dirección web... ...¿quieres hacer una captura de pantalla?... ...presionas el botón de bajar volumen... ...y sin soltarlo, botón de inicio... ...en la mayoría de los teléfonos Android... ¿Eh? y aquí tenemos a la gente... ...que no quiere muro... ...mañana, pues comentaba... ...Joaquín Contreras que... ...prefiere que la gente no vaya sí, mañana la a la no a Ciudad de la Justicia. La sí, bueno, voy a hablar en representación de todos Vamos. los compañeros... ...que organizamos la carrera popular de Santiago el Mayor... ...y simplemente, inicialmente, queríamos dar las gracias... Sí, a, la, a, la, sí, ...a la Junta Vecinal, a todo el comercio de Santiago el Mayor... ...y de fuera de Santiago el Mayor, que, no, que nos han apoyado... ...a todos los voluntarios y obviamente a todos los participantes por acompañarnos ese día y por elegir esa carrera. Y queremos comentar que todo el dinero que, bueno, que nos ha sobrado, lo que queremos es eh, eh, ingresar en el crowdfunding para apoyar a, a los vecinos que han sido denunciados. Sí, sí, son simplemente eso, vamos. No sé si algo no. Sí, la cantidad aproximada son 1.500 euros, ¿vale? Que, que lo vamos a ingresar eh, en... en ...y ya está, ¿vale?... ...estamos a la espera que la FAMU ...nos dé el dinero de las inscripciones... ...y ya está... ...venga Isabel, habla, hasta luego... ...bueno... ...yo quería dar personalmente... ...y en nombre de todo mi... mi equipo... Eh, ...muy especialmente... ...las gracias a todos los voluntarios... ...porque desde el primer día... ...que les dije, que les pedí ayuda... ...estuvieron al 100%... ...se dejaron la piel en la organización en lo que yo, en lo que hiciera falta. Entonces, muchísimas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias. Sin vosotros no hubiera sido posible que hubiera salido tan bien todo. Gracias. Buenas noches vecinos, primero quiero dar las gracias a todos los participantes que estuvieron en la carrera, fuimos 550 personas, yo he corrido muchas carreras populares menos. y eh, normalmente son 150 o 200 personas que participan en una carrera aquí. Sí. Hombre, yo hablo nombre de si, del alcalde, que sería... Eh, fuimos 550 porque cortamos, porque no queríamos ser más de 600, si no hubiéramos sido muchísimos más. Es la carrera popular con más gente que ha salido a la calle. Silenciada por todos los medios de comunicación. Silenciada. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? las te lo van a dar? Eh, quiero dar las gracias a la Junta Municipal de Santiago del Mayor. También, en especial, a su alcalde pedano que nos apoyó en todo lo que pudo. Ah, sí. ¡Eres el PP! No. Por favor. Eh, también a OTI que ha hecho muchísimo por la carrera, eh, dar las gracias sobre todo a todos los comerciantes, a todos los que nos apoyaron, a todos los que creyeron en nosotros, que podíamos hacer una carrera. Se hizo muy poco tiempo, no teníamos ninguna experiencia, solamente somos corredores, no somos organizadores de carreras y hemos hecho una carrera y creo que se ha hablado muy bien por todos los corredores. Todos los corredores están muy, muy contentos de lo que habíamos hecho. A todos los patrocinadores, a toda la gente que ha hecho posible esta carrera. Y pues nada, agradecer, pues mmm, no hay palabras para agradecer a todos los voluntarios que habéis colaborado en ella. Había, soy grandísimo, todos los voluntarios que habéis colaborado, muchísimo, muchísimas gracias por todo. A Protección Civil, todos los que habéis ayudado en, en hacer la carrera. Y bueno, aquí un grupo mmm, <ríe> de los que organizamos carreras, que hay muchos... Eh, Gonzalo, Fernando, Isabel, Pepe, Antonio, José Enrique, José Fruto y muchísimas gracias por todo. Fue un día muy bonito para todos los que nos gusta la carrera y para todos los que estamos defendiendo el soterramiento de Murcia. ¡Soterramiento ya! ¡No a los muros. Bueno, bueno, bueno, eh, falta como unos cuantos locos también, nos gusta el padel, eh, Patiño, que es uno de los barrios también afectados, aunque no se le ve mucho por aquí, vamos a organizar el mes que viene un campeonato de pádel que se llama el pádel por arriba y el 3 por abajo. El, todo lo que se recaude irá a la hucha igualmente. Así que iremos a los comercios a mendigar los 20 unitos para el patrocinio y pediremos colaboradores, igual que siempre. Estaréis ahí, y lo sé, gracias. Bueno, también comentaros que después de todos los gastos, todo lo que hemos tenido que hacer, eh, tenemos recaudado unos 1.500 euros que vamos a donar todo entero a crowdfunding ¿Vale? Todo que eso, después de descontar todos los gastos, todo lo que hemos tenido la comisión o sea todos los organizadores no cobramos nada absolutamente nada todo va para, para el crowdfunding, sobre unos 1500 euros que hemos recaudado vale muchas gracias vecino aquí en este 196 días... centésimo sexto día seguido... ...de protestas en Murcia... ...en este lunes santo... ...que para santo, la gente que está aquí... ...que está obrando el milagro... ...el milagro del soterramiento... ...esto es estar... ...esto sí que es ponerle velas a los santos, ¿eh? ...estas 196 noches... ...viniendo aquí todo y cada uno de los días... Noche, 200 días y. Nos están, nos están preguntando de si vamos a hacer algo especial para la, algo el día de los 200, para el día 200, algo que hacer, ¿eh? El 200. El viernes, Juan el próximo viernes. Viernes Santo, para más señas. Exactamente, el viernes Santo se cumple 200, 200. 200. Algo haremos. 2 2-0-0, es que se dice muy pronto una performance, aquí Susana tiene, tiene datos, parece va a haber una performance. atención dice, esto no es una semana de pasión son seis meses de pasión, desde luego porque además pasión, como dice José Antonio creo que es José Antonio el nombre, que me corrija si me equivoco pasión significa sufrimiento ¿eh? de ahí viene el nombre de la pasión de Cristo ¿eh? pasión significa sufrimiento y aquí son seis meses también de sufrimiento pero a esta pasión le, le echamos compasión, que Eso es, es pasión, pasión con, acompañar a quien sufre, a quien padece y aquí si, si os hace falta decirlo a lo que aquí podamos contribuiremos hombre, aunque sea el qué, contribuir en qué? aunque catalanes será contribuir será con la... La campaña que hay de crowdfunding... Ah, pues vamos a mostrarlo. Claro Venga. Sí. A ver. Hay una campaña de, de, a través de la página de Goteo que es para. Bueno, se ha ...se ha abierto esta campaña. Uy, no se ve, ponlo más sí, lejos. Se ve, sí, no. ¿Sí? ¿Sí? Ah, vale. Pero bueno, es aquí, goteo.org y eh, Project Soterramiento ya. Pues hemos, tenemos hasta ahora, en la campaña cuando se inició había 30.000 30 euros. Eh, multas, que se habían denunciado los vecinos, pero ya vamos por más de 40.000 euros. Eh, la idea es... no en multas. No está en... Sí, sí, en multas, en multas. 40.000 no... euros en multas, no. sí, no sé qué he dicho. Sí, sí, no, va bien, va bien. Bueno, eh, pues nada, la idea es eso, que... Tenemos 40.000, como que la ciencia. Sí, como sí, que, que se podía se dar a, a entender de que se hubiese recordado. No, no, no, no, La recaudación son... Actualmente unos 16.000 mil euros. Vamos por 16.000 mil euros, pero ¿Y? el objetivo que se marcaba en esta campaña era 30.000 conseguir. 500. El objetivo era treinta mil pero como decimos vamos ya por. O sea, se han puesto multas eh, valoradas en cuarenta mil euros, más de 40.000 mil euros. O sea que que toda ayuda que recibamos es, es bienvenida. Una división 40.000 mil euros en multas dividido entre 200 días, ¿a ¿cómo salimos? Sí. A ver, si lo dices así suena hasta barato. Sale el día, si lo sale así, barato. Si suena hasta barato. Vamos, suena... es, es un disparate. Sí, sí, pero es, es un disparate. El trasfondo de todo esto es que es un disparate. Que por manifestarnos. Sale a 200 euros por día. Sí. ¿Te ¿Parece poco? Pues habrá quien diga que está barato. Pues bueno, no es barato. No ¿Eh? es barato. Ah. No es barato cuando estamos. Que te aquí, sacamos, ¿eh? Que te que sacamos. 200 Noelia, pues 10, participa sujetando. Noelia. Esto. Venga. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Di, di algo acerca del crowdfunding. A ver, de la campaña. Tenemos a Noelia. Bueno, Noelia, Noelia no se quiere quitar un poquito de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza. Barato, dicen por aquí. No se eh. Ha maquillado, no se ha maquillado. Más de 40.000 euros en multas. Eh. Y aquí todos y cada uno de los días. Desde el 12 de septiembre, mucha fuerza, nos manda Cepilindra desde Sabadell. ...repito lo de, lo de Sabadell porque cada vez hay gente diferente delante... ...entonces para que lo sepan eh... ...no es que yo... yo ya sé que de Sabadell dirá que, que, que... murciano más cansino ¿no? ...cada vez que comento ¿no? ...es porque cada vez que ella comenta hay gente diferente... ...aquí murcianica... ...huertanica... ...y, y entonces... ...ah mira eso también, ala... ...eso es para, para poder saltar la censura... ...cuando las retransmisiones en Periscope no funcionan... ...pues nos vamos a, a Youtube... ...o a Facebook Live... ...en Twitter siempre para informar... ...y en Instagram y... ...algún día haremos algún directo... ...y Pinterest pues ya veremos para qué, pero... ...y en Vimeo también incluso, eh... ...pero sí que es importante que todos los vídeos... ...están tanto en... ...en Youtube, podéis buscar Cecilio Cea... ...Facebook Cecilio Cea... ...Twitter Cecilio Cea... ...al final aquí... ...yo lo que hago es mostrar... ...es mostrar lo que la gente lo que la gente vive, la gente hace... ...porque lo que no se ve no existe... Favor, ...y es muy importante... ...echarnos una mano con la recaudación... ...que sea poco, el mínimo son cinco euros... ...con cinco euros va bien, lo que se pueda... ...bueno y de hecho cinco euros, cinco euros... ...y algunos que se han comprometido más... Un min claro ¿Eh? cualquier aportación nos viene bien están sí. los mínimos el mínimo de 5 y el máximo de 300 euros muchas fuerzas no podrán doblegar a todo un pueblo ni con multas ni con amenazas exacto así buenas noches Esto también es, para marco eh, gracias a la ley mordaza que estamos sufriendo pues toda la gente que reivindicamos cualquier causa sí si queréis compartir los vídeos y, y en algún momento la cuenta de Periscope hubiera desaparecido pues sabéis que está en youtube en youtube lo que sucede si como dice José Antonio, cualquier ayuda es de agradecer. Eh... Luego también hago un pequeño comentario. José Antonio tiene una campaña abierta en Change.org, También muy interesante, ¿eh? podéis buscar, luego la compartiré en Twitter, ¿vale? Para que la, la podáis tener, ¿eh? Muy interesante acerca de, de la discriminación laboral de las personas que tienen alguna enfermedad crónica. Es muy, muy interesante, lo digo muy en serio. ...y luego os la compartiré en Twitter... ...que nos la llevamos todas... ...preparad camisetas para el día 7... ...que nos las llevamos todas... ...dice la pareja... ...aquí, oye... Vamos además más... a, enseñar, vamos a enseñar ...vais a venir... ...o qué... Sí. ...el sí. eh, ...pero no, no la hay no, no, puesto... hay, ya, ya no hay, ya no hay... ...han recogido... ...pero... No, ...a ti por crearla, por no, difundirla... ...y bueno, y... ...todo lo que estás haciendo José Antonio... ...de... ...humanización... De ...es ese en Perisco, todo lo que está haciendo para difundir las protestas y darle visibilidad a la sanidad pública en Murcia es sin duda una, una referencia. ¿Eh? Hace ya tiempo que tengo yo una lista privada en Twitter sobre la sanidad en Murcia y ahí está él fichado en la lista. ¿Eh? Porque sigo más a la gente por listas que, que directamente, ¿no? Para poder segmentar, para poder ver, para poder filtrar mejor, con calidad y, y entrarme en de las cosas. Y es fundamental, ¿eh? Aquí me están cuchicheando, aquí Antonio, Susana. Bueno, ¿Qué no, me, estáis me está diciendo? Que ¿Qué me está diciendo? Ahí hay camisetas de algodón, hay camisetas de... Me que ya está creciendo cada vez más. A mí no ahí me ha parecido oír rayón ni algodón ni esas cositas. <ríe> ¿eh? A mí aquí, ¿qué pasa? No, no, están murcianos. A ver, sujétame un, un momento esto, que tengo que devolverle el paraguas de Lopardo. ¿Cómo que el paraguas de ¿Eh? Lopardo? ¿Antonio? Ah, bueno. Vale. ¿Ayer? ¿Tú no me viste ayer con el paraguas de Lopardo? No, ayer, que fue domingo, ayer que estaba cao yo. Cecilio. Hombre. No, no <risa> yo, yo aquí contigo. Conmigo. A, a, al, otro, no, no, al otro lado de la cámara. Bueno, allí al fondo se ve la policía, que está aquí siempre acompañándonos. Pues sudaderas, claro que hay aquí, hay sudaderas, camisetas, ca camisetas de para, camisetas correr. para correr, técnicas, cabezas, camisetas de algodón, sudaderas, sudaderas de no al muro, chapas de un montón tenemos, de tipos. Claro, y todos los vecinos que estamos aquí todas las noches, todos tenemos, o sea, es para colaborar por la causa. En el paso a nivel de 8 de la tarde, 8 y media hasta las 11, venden siempre camisetas, sudaderas, todo marchando así, está aquí siempre, a diario todos los días. Incluso a través de la campaña de crowdfunding de goteo.org, también, también Sí. Si, si haces un donativo también te dan a cambio camisetas. Por internet se puede comprar siempre que hagas una donación en el crowdfunding que ha comentado. Sí, la por, por internet eh, la por el crowdfunding. Aquí, a ver. Bueno, es goteo.org, soterramiento ya. Cuando haces una aportación, dependiendo de la cantidad que aportes, pues puedes conseguir. Bueno, te dan a cambio una camiseta, una sudadera, una bandera, vamos. Que a través de por internet sería en esa vía, a través del crowdfunding. Pipas. pipas. para compartir. Y pipas. Bueno, las pipas están aquí siempre. Hay pipas. Aquí en las vías siempre tenemos pipas. De eso nos falta. O sea que eso, bueno, si queréis podéis traer, pero aquí siempre vais a encontrar a alguien que pueda daros pipas. Pero hay que saber comerlas. <risa> bueno, Cecilio me ha dejado a mí aquí con el equipo. la excusa del paraguas. Sí, me ha dicho que iba a devolver un paraguas que sujetara el equipa la equipación. Y aquí estoy. Pero... aquí con Susana, eh. Estoy, pero... Pero Susana es que se tiene que ir ya, Cecilio. Es que, ¿sabes lo que pasa? que Estamos aquí todas las noches, pero tenemos vida. O sea, yo mañana... Traba, yo trabajo, entro a las 8 de la mañana, y pues eso, que me tengo que ir, me tengo que, que levantar pronto. En fin. Pero todo por la causa. Bueno, aquí se están, también se están riendo de mí. Voy a sacar a los que se están riendo de mí. Sí, sí. Voy a buscar a Cecilia a devolverle la cámara. Que un perrito. Un perrito de las vías. Aquí esta noche, supongo que ya lo han enseñado Cecilio, la reportera. <risa> se ha estado repartiendo jamón, bueno ya no queda jamón, poco. este jamón se consiguió el sábado en una carrera popular, se ganaron el premio que fue un jamón y esta noche pues claro aquí se lleva mucho la solidaridad y se, está, se ha repartido entre todos los vecinos. Bueno, Cecilio. A ver, compañero. compañero Aquí siempre hay algo en las villas, jamón. Esta noche ha habido jamón y panadillas, solo asada. Bueno, yo no como carne, pero pero la mayoría de gente de aquí sí. Si sí, aquí os vamos a tratar muy bien, si sí, venís, a todos los que vengan apoyar nuestra causa los vamos a tratar estupendamente. ahora también había esta noche. ¿Qué tal Miguel? Bien. ¿Tú crees que el marrón que me ha dado a mí mi Cecilia? ¿Cómo? No nada a estoy intentando sacar... Sí, ah, vale, ahora sí, ahora sí. <ríe> Yo estoy aquí... <ríe> hay gente que le da vergüenza salir. No queremos salir de... O no quieren salir, claro, porque aquí también hay temor al tema multas. Pero bueno, la mayoría... La mayoría de gente sí, que sale. Sí, ¿no? es Jesús, cosa guapa. Mira, gracias, gracias, ha sido así. Te <ríe> improviso, improvisado totalmente. ¿Te van a Cecilio, como del Cecilio, es que, claro, es muy duro también, todas las noches está por lo menos dos horas haciendo vídeos. Y pues eso. ¿Puedo contratar a ti e Isabel como presentadoras del telediario? Bueno. puesto Isabel, par ¿participaste en la carrera el sábado? Ah, mira. ¿estás saliendo en el periódico o no? No, sale mi nombre. Ah, a ver. Por lado femenino, la victoria fue para Isabel. ¿Ah, sí? Ah, no sabía que había sido... Ah... Y el premio de Jamón, que fue por el Grupo Numeroso. El grupo más numeroso sí, no sé ah, pues Pero mira. Pues, no es que vamos a bueno, claro mira, que sí. Y esta noche, sí, nuestra forma de que se nos oiga, de difusión, difusiones eso participando en todas las carreras de Murcia. Y por hasta ahora ha sido un éxito en todas. Sí, <risa> que se mucho la camiseta, bueno, y la que se organizó aquí en Santiago del Mayor, esa bueno, es un bueno, exitazo. Aquí para ser la primera edición, la verdad que estuvo muy bien. Hubo una participación muy grande, mucha gente, muchos vecinos que se hizo también andarines y la verdad que estuvo muy bien, muy bien. Pocas carreras, pocas carreras salen como esta que hicimos nosotros y para que conocieran lo que estaba pasando aquí, que era muy importante. <risa> es que ahora ha cogido la cámara. Ha cogido la cámara nuestro compañero Miguel, y nada, está aquí entre todos. Espera, espera. Quiero, Quiero dar las gracias espérate. a todos los participantes, y en especial, de verdad, muy en especial, a todos los voluntarios, porque de verdad, fueron desde el primer momento, ayudaron muchísimo, estuvieron ahí, y muchas gracias a todos los voluntarios. A ti también. Bueno, Miguel, te voy a hacer. Tener... Mira, por aquí tenemos un... una, joven sí, una joven promesa. Una joven promesa. Venga. Bueno, ¿Puedes salvar por la cámara? Una joven promesa. Vamos para la campada después, Miguel? Sí. Carro vuestro. Carro, tú ahí. ¿Vale? ¿Quieres llevarte los ríos? Sí. Se enfoca aquí, Miguel. Bueno, Miguel también va la carrera, ¿no? Sí, yo, yo quedé de, de los primeros. <risa> el carro. Él participó en la modalidad carro de compra con su hijo. Muy bien, sí. En carrera de carro. En carrera de carro de la compra quedé primero. Ah, no. Bueno, y el hermano también, acá las dos jóvenes promesas. Que participaron los, los terribles. Dos. Terrible, bueno. Mirad vos, con la camisa. Terrible y adorable. Está comiendo jamón. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿De dónde viene ahora? De la procesión. De la procesión viene, están de muchos caramelos. Eh. ¿Qué? Miguel. Te dejo el micrófono, Miguel. No. Sí. <risa> mañana más, mañana más. Vamos a entrevistar a Alicia. Estas señores, estas señores hacen muy bien la <risa> pelo blanco. No. No tengo tanta confianza. No tengo una queja que dar, tengo una queja. Que dar. <risa> toma, toma, toma. Ya, está, ya, está. No, ya, ya. Que nos venimos arriba. Tengo una queja que dar porque en todas las carreras a los vencedores le ponen de qué club. Pues <risa> una queja, a la opinión, porque soy del club. <risa> Pero señalo, que no lo hago, que eso está bonito. Mira, Isabel, Pérez. Miguel toca el micrófono, lo toco Como siempre ninguneando al soterramiento, como siempre Ninguneando el soterramiento No ha mencionado para nada al Club Soterrabías, a los corredores Del soterramiento, ninguneado, como en otras muchas Al chico más guapo de la zona ¿Puedo decir algo? Uyayo ¡Toma! Hey, Esto de quién es No sabes quién se lo han dejado Esto de quién es No me saquen más que yo mira y yo, y yo con estos pelos Toma que no valemos por el portero. A ver, la gente somos los medios Y yo os he dejado los medios para que hagáis lo que queráis La gente somos los medios Y aquí hay confianza, meme. ¿Eh? Muchos corazones Desde que estamos estamos el Claro que Pero, sí, no, sí. Además El muchacho Que lo tenemos aquí invitado que Es un Que toque el micrófono Y ahora cada hora Cada ¿Cómo? No sé. Vamos a ver Vamos a ver ahora, ¿Qué se está, está diciendo? Se ha eliminado Se ha quitado Madre mía Oye, hay muchísima gente conectada A ver Es que esto es Esto son 196 195 días seguidos A ver Vamos a ver, espérate, vamos por parte. Loli, Loli que es una, Loli que es una de las reporteras tiene, tiene un vídeo viral, un vídeo viral en Facebook impresionante de, que está mostrando cómo desde su casa se ve que pasan transportes de mercancías peligrosas, combustibles y demás por aquí y lo llevan denunciando más de Tres décadas, ¿eh? Denunciándolo y el vídeo se está haciendo viral por todo Facebook, porque la gente somos los medios y la gente lo está difundiendo. Claro. La gente somos los medios y la gente. Es lo que está nuestro gobernante dijo que no pasaban mercancías peligrosas por Murcia y yo mmm, dice que la imagen vale más que mil palabras. Y lo puse en la imagen. Sí pasan y varias veces al día mercancías peligrosas. <risa> Eh, que el de lo, el, el, lo que pasó en los alfaques no es nada comparado con lo que puede suceder aquí en Murcia Venga, no al muro Jesús, ¿Eh? muy bien guapo Aquí mi hermanico que también viene cada día, Hombre, ¿verdad? Y se pone más contento Mira, y cuando bailamos eh. Está, pero... está saboreando el jamón que antes hemos estado comiendo jamón en este centésimo, nonagésimo, quinto día seguido 195. El viernes hace 200 días que la gente estamos aquí, eh. 200 días que nos, está que nos está viendo, o sea, se están quedando asombrados de pensar. Claro, es que desde el 12 de septiembre. Desde el 12 de septiembre, pero que la acampada se inició el día 5 de septiembre. Exactamente, siete días. La primera vez, la primera vez que, que nos iniciamos fue el 5 de septiembre para que se vean aquí todos los, todos los amigos y compañeros que estamos pasando juntos como todas las... Ah, noches. Mira, sí, venga, vamos para este lado para que se vea aquí toda la gente que está comiendo estamos ya comiendo la parte jamón. Eh, de jamón que aún queda. Y cuando no eh, son pelotas, eh, 196 noches seguidas luchando contra el muro que está partiendo Murcia, contra la corrupción que está permitiendo que Murcia quede partida. Eh, aquí hemos dicho, Murcia ha dicho basta de corrupción, basta de... de, de ...presumir de valores cristianos, valores familiares... ...al tiempo que están dividiendo, partiendo familias... ...partiendo vidas, dejando a la familia al otro lado de la vía... ...porque no es lo mismo vivir, no es lo mismo vivir... ...al otro lado de la vía, que vivir al otro lado del muro... ...no es lo mismo, no es lo mismo. Y aquí llevamos el tiempo que haga falta... ...Murcia, lo, vamos, quien no lo conocía estará alucinando... ...porque Murcia, la gente, una tenacidad... ...la gente nos sigue desde Canarias... ...mucha gente gracias al muchacho... ¿eh? ...gracias al muchacho... ...muchacho... No, ...muyallo... ...nos sigue... ...Miguel... ¿eh? ...nos siguen desde Canarias incluso... ...tenemos ¿eh? que aprender Canario... ...sí, tenemos que aprender un poquito... Eh, ¿eh? ...además... ...además... ...Miguel comenta muchas veces... ...comenta muchas veces cómo ha pasado de... ...de... de, de ...tener... ...de sentirse extranjero en una tierra... ...a sentirse muy apoyado... ...aquí en Murcia... ...¿no?... ¿Eh? ...mira, Guanche... ...le están diciendo por aquí José Antonio... ...bueno, aquí os muestro también... ¿eh? ...para que os informéis... ...que ahí está explicado... ...la campaña... ...que están cua... más de 40.000 euros en multas... ...más de 40.000 euros en multas... ...la campaña... ...pedía 30.000... ...pero ya van más de 40.000, ¿eh?... aquí no nos vamos a librar nadie... ...nadie nos vamos a librar... ...antes o después, ¿eh?... ...y la gente es la que está retransmitiendo... ...tú esto lo estás viendo, gracias... ...pues mira, vas ahora a Noelia... Antes ...a Miguel... Eh, ...Carmen... ...bueno, tantísimas personas... ...Susana también, ¿qué? Miguel me ha hecho claro, la de... ...Miguel, es que esto cansa, ¿eh? ¿Qué? Miguel... ...a ti Miguel, te tengo yo que hacer con un pequeño soporte... ...para cuando grabes con el, con el teléfono... ...te sea más cómodo, ¿eh? ...te conseguiré un soporte, ¿vale? ...si me lo aceptas, si me lo aceptas... ...sí... Flipo con vuestra perseverancia, dignidad, orgullo de ser compatriota vuestro. Mira aquí, Cepilindra, que siga desde de tantísimas horas, ¿eh? que llevamos aquí conectados muchísimo tiempo y la gente sigue conectada. Bueno, ya la policía ya ha abierto al tráfico rodado la, la, la calle. Eh, buen provecho, buen profit. muchas gracias, muchas gracias. La policía ya se está marchando. Hay días que se ha quedado, ¿eh? Porque luego. ...estaban protegiendo la obra nocturna... ¿eh? ...esta pasarela la pusieron por la noche... ...la pasarela la pusieron no, no, por la noche... La ...y aquí es que os acaba de hablar Miguel... ...transmitiéndolo en directo... ...mientras los corruptos duermen... ...mientras los periodistas duermen... ...Miguel despierto, manteniéndonos bien atentos... ...acerca de lo que estaba pasando aquí en Murcia... ...la gente somos los medios... ...es importante que lo compartamos, que lo difundamos... ...porque no hay que esperar... ...a que lo difundan los, los medios de comunicación... De, ...tradicionales, tenemos que ser nosotros... ...quienes lo nos estamos compartiendo, quienes lo estamos difundiendo... ...quitándonos ese complejo de inferioridad, quitaros un poquito de vergüenza... ...para luchar contra tanto sinvergüenza... ...fijaos este armatoste, esta monstruosidad... ...que están construyendo ahí, se ve poquito... ...pero poco a poco lo vamos a ir viendo mejor, porque... ...aquí tener en cuenta que ya con el cambio de hora... ...las protestas ya están comenzando de día... ¿eh? entonces si... Nos, ...si nos va siguiendo... ...si nos va siguiendo... podréis ver esta monstruosidad de día... ...aún sigue la mani del día 7... ...sí, sí, aquí... ...va a venir muchísima gente... ...a apoyar desde... ...desde Cataluña... ...de también desde otros, desde otros puntos... ...como Andalucía, por ejemplo... ...Valencia, Madrid... ...bueno, aquí... ...compartirlo, eh... ...decir, mira... ...es un día... ...es un día precioso... Mira, voy a dar la cara para explicarlo... Eh, ...me voy a quedar un poquito de vergüenza... ...enfoca aquí, aquí con toda esta gente que son los, los protagonistas, ¿eh? vamos a quitarnos un poquito de vergüenza para anunciarlo. El día, 7, el día 7 de abril es un precioso día para venir a Murcia. Estamos en plena fiesta de primavera. Que a ver, ¿qué dices tú? La fiesta de la ciudad, no. Yo hago autocrítica y nada de autocomplacencia. Quiero decir, vienes de fuera y tienes ambiente festivo en las calles, con las barracas, que son, bueno, mmm, una representación de casas huertanas. De, de, ...de la época, eso sí, donde se come... ...y quien quiera, bebe, ¿eh? ...productos típicos de Murcia, precioso... ...el sábado además hay el enterro de la sardina... ...que es una festividad sobre todo, es... ...pues la fiesta más esperada... ...por la gente menuda, ¿eh? ...por los niños y por las niñas de aquí de Murcia... ...porque hay 22 carrozas que tras un desfile... ...parecido a un carnaval, ¿no? ...de hecho vienen diferentes grupos de carnavales... ...de águilas y de otros lugares... De, de 22 carrozas se reparten juguetes. Claro, eso es el sueño de toda criatura. ¿eh? Menuda, recibir un juguetico del entero de la satina. E insisto, muchísima vida en la calle, muchísima alegría. Conviene venir ese día. ¿eh? Es muy bonito, es muy bonito compartirlo. Así que, día 7 de abril, 7 de abril, el penúltimo día de la fiesta de primavera en Murcia. Que además, si vais a venir a Murcia, venir en primavera. En invierno no vengáis, que hace un frío, un error que es insoportable, ya os lo digo yo. O sea, a ver, que se quiere venir, sí. Murcia turística, todo lo que tú quieras, venir. Pero si puedes elegir qué día venir, venir en primavera. En otoño también, pero en primavera hay más luz, más, más sol, una temperatura moderada, claro. En primavera por la noche, Jesúsico, hace fresquico, se puede dormir más o menos bien. ...y por el día hace una muy buena temperatura... ...lo malo es si sales por el día a la calle y hasta la noche... ...entonces ya tienes que ir ahí con una maleta... Eh, para ir cambiando de ropa... ...pero salvando eso, hace muy bueno... ...así que es día 7 de abril... ...nos encontramos en Murcia... ...que será, pues, día 200 y algo... ...seguido de protestas en Murcia... ...impresionante, o sea, ...y va a seguir, va a seguir... ...porque la pasarela sigue, el muro sigue... Los corruptos siguen, todo sigue, seguiremos, os esperemos a toda la gente de Cataluña, os esperemos a toda la gente de otros lugares, venid, va a ser un día precioso. El otro día estuvo aquí también una familia desde de, de Barcelona, de, de, el meo barri, desde San Andreu, Jauma, Noelia y Yusias. Su, su chiqueta vivieron esta revuelta de la huerta esto es historia viva hay que pasar por aquí un día tú tienes que decir yo estuve en la revuelta de la huerta de, de la huerta de Murcia yo estuve allí y lo compartí esa magia vamos a alucinar, vamos a alucinar además cuando la gente venga de Cataluña mucha gente de aquí va a decir pero si esta gente es maja ...pues claro, en Cataluña, como en Murcia... Como ...en todas partes, hay gente de todo... ...hay gente buena, gente mala... ...gente buena que hace cosas malas de vez en cuando... ...gente mala que hace cosas buenas de vez en cuando... ...gente buena que hace cosas estúpidas... ...gente mala que hace cosas estúpidas... ...gente estúpida que de vez en cuando hace cosas buenas... ...y todas las combinaciones posibles... ...como en todas partes... ...pero claro, la gente que viene aquí a apoyar... ...a solidarizarse, pues... claro ...lo, lo que tiene más sentido es que sean gente... ...muy buena, gente muy buena... ¿eh? ...entonces, venir aquí... ...queremos... ...personas, que sean embajadoras de Murcia... ...en su zona... ¿Eh? ...a ver, ¿quién hace, quién moviliza a la gente de Galicia? ¿Quién moviliza a la gente de Castilla-La Mancha? Queremos aquí manchegos... ¿eh? manchegas, aquí... ...que si hay que hacer una roma, un gazpacho manchego... ...se hace, también... ...a la gente de Andalucía... ...y se los hace un gazpacho andaluz... ...que son diferentes, que a veces la gente lo confunde... ...es importante que Murcia el día 7 de abril... ...sea un punto de encuentro, un punto de unión... ...demostrar que ese maldito muro... ...no está separando, está uniendo a la gente... ...y lo estamos demostrando aquí... ...200 días, que va a hacer en nada, el viernes... ...pero el día 7 es una excelente oportunidad... ...se junta fiesta, clima... ...y se junta que todavía el muro no está partiendo la ciudad... ...así que comparte... Que Murcia no se parte, compártelo en Facebook, en Twitter. Vamos a ver. Estos son los rótulos, los rótulos anal analógicos, ¿eh? los rótulos analógicos. Dale a la pantalla para que se pueda ver bien. Si se ve demasiado blanco, Noelia, ¿eh? se ve bien, genial. ¿eh? Aquí tenéis. ¿Por qué esto? Pues porque nos han censurado varios periscope. ¿eh? Se puede ver que el vídeo está en gris y que no se puede entrar. A, ...no a mí solamente... ...a varios vecinos, ¿eh?... ...a varios vecinos... ...entonces, pues hemos ido a Facebook Live... ...los vídeos esta noche los tienes subidos en Facebook... ...para que lo puedas compartir... ...en YouTube también... ...y lo estamos subiendo todos... ...la gente los está subiendo... ...esto es algo, es un esfuerzo impresionante... ...y bueno, en el peor de los casos... ...pues .es, pues ...y ahí iremos diciendo a dónde vamos... ...si nos censura... ...y nos persigue... ...significa que vamos un paso por delante... Si nos persigue es porque al menos vamos un paso por delante. Aquí no nos vamos a victimizar y, y investigar qué, qué están haciendo. No, lo que vamos a hacer es ir un paso por delante. ¿Quieres correr? Corre más rápido que nosotros. Corre más rápido que nosotros. Bueno, pues la gente lleva aquí desde las 8. Se ha ido incorporando. ¿eh? Aquí nos mandan besico, me dicen que se van... Eh, venga, hila, esto es impresionante, eh, aquí a la, Dani a la, a la cámara, eh, la gente somos los medios, la gente somos los medios, y aquí también pues llevo, que es importante, eh, van, mirar van con más de 40.000 euros en multas, más de 40.000 euros en multas, entonces, puesto que no se difunde, por lo menos que lo sepáis, no coaccionamos, que sepa. Que se sepa, y si sabes de alguien que puede aportar, pues que aporte. Y si no, compartir, difundir. Es una manera es una manera también de aportar, ¿eh? difundir, que nos quieren callar, nos quieren silenciar, nos quieren atemorizar a base de sanciones económicas, a sabiendas de que muchísima gente que viene a protestar cuenta con escaso dinero, y lo quieren hacer. Y es importante decirle a esas personas, oye, tienes una multa, tienes una multa, lo que puedes hacer es empoderarte lo que puedes hacer es empoderarte que por cierto mañana tendrá lugar una reunión para que la gente se empodere jurídicamente y recurra a esas multas ahora después en un momento daré la información de cómo y dónde se hace esta esta reunión en un momento ¿eh? en un momento lo diremos la gente que está la gente salva a la gente, la gente ayuda a la gente, la gente somos los medios, la gente comunicamos. Entonces, importante, quitarnos un poquito de vergüenza para luchar contra tantísimos sinvergüenza. Que nos roben el dinero, nos roben los derechos, iremos recuperándolo en la medida de lo posible. Pero que no nos robe la atención. La atención es muy importante. No le, de, no le, dediquemos, no le dediquemos excesiva atención. En un momentico... También decimos algo, aquí mira mi hermano también, todo. La, la Yen somos el Pobla. Bueno, aquí me, me ha salido un, un catalán un, un catalán castellano, pero oye, todo sea, todo sea por... Espera, espera, vente espera, por ahí Todo sea porque la gente, somos los medios. Puedes decir cualquier cosa que se te ocurra, cualquier cosa. Aquí somos así, somos Yen Mol Maca. Vale. ¿Qué quieres Pues timón y pumbas a mis amigos. ay, ay. Y son, y son un sindicato. Espérate, y, Timor, y, y Timor es un sindicato y Pupas pues es un jabalí. Ahí está. Ahí está, dígame que sí. que sí. Y entonces tengo uno y... que se llama Simba y tengo familia. Y... Ahí, ahí. Y tengo madre, padre. Aquí estamos, aquí estamos con. Con, todo, con toda la familia. <risa> te está viendo muchísima gente ¿Sí? a través de Periscope sí, que muy eres eres una de las luchadoras aquí sí. del muro cómo te eh, llamas Lucía Morales Hernández Lucía Lucía una de las luchadoras que está aquí eh, en, en las vías en la acampada, Lucía en las aquí. calles en todas partes eh a que sí sí soy de actriz claro que sí eh aquí con Gonzalo, ¿Con mi, con eh? Gonzalo. claro que sí eh. ¿Dónde está tu familia? ¿Por aquí? Sí, de juerga. Eh, claro que sí, porque aquí es que esto hay que aguantarlo, Lucía. Claro es eh, que son sé. muchos días, que son ya. 195 días, Lucía. Son muchísimos días aquí por el puñetero muro este que están poniendo. Y la pasarela esta de, de, de la muerte de Inigrante Aberrante que están aquí construyendo. Ya. 195 días, tú sabes, es un follón. Y aquí... Sí, a ver, a ver, a ver. A ver, Gonzalo, vente por aquí, vente. No, venga, Gonzalo, venga. Venga, Gonzalo, hombre, anímale, dile, dile que saca para acá ¡Anímate, venga! Venga, Gonzalo, vente Animate. por aquí, venga ¡Anímate! Vente, Yo estoy Sal muy visto ya Sal Salíme, todos. Eh, Aquí. No, lo que hay que enseñar a las nuevas generaciones es que estén en la lucha de, de los barrios y de los pueblos y que aprendan de primera mano Aquí se aprende más que en la escuela, luego a luego Valores y respeto de que... Estos son clases prácticas de justicia social, Gonzalo Te modo pumba, os cuento un chiste <risas> cuenta, cuenta, Cuéntalo, sí. cuéntalo, venga, cuéntalo, venga. A ver, Timón y Pumba iban conmigo. Mira a la cámara. Ahí, para que te y entonces chiste. Chiste. le dice Timón a Pumba. Pumba, ¿quieres comer bichos? Y le dice Timón. Pues claro, pues, claro que sí, Timón. <risa> ¡Qué bueno! Ahí está. Aquí tenemos a nuestra huertana, Lucía. Lucía, ¿no? Lucía. Lucía. ¿Eh? Sí. Claro que sí. Aquí es importante que luchemos todos juntos. Vamos en directo. ¿Eh? Bueno. A mí ya me ha llegado ya, de he fumado y ya me ha ¿Eh? Bueno, aquí es importante, yo y Gonzalo, tú ahí siempre dando el callo, ¿eh? ¿No queda otra? Lo ¿No admirable, otra? Gonzalo. Lo admirable es lo tuyo, que tú no, tienes más días que yo. No, aquí... Tú aquí eres más cansino que yo. No, tú, tú, eres, tú eres un malabarista de, de, de la organización. Eres capaz de llevar, de llevar varias cosas a la vez y que luego salga todo bien. Es, es impresionante. Eso ya es innato en mí. Eso... ...pero que lo sea... ...aún así... Eh, ...hay que reconocerlo... ...hay que reconocerlo... ¿eh? Vamos a sacar y, que, los ...y que lo sepa la gente... ...porque a ver, aquí la gente que estamos... Pues lo, lo sabemos, ¿no?... Y, ...pero que lo sepa la gente... ¿eh? ...que se vengan, que mira ya es primavera... A, ...anochece más tarde... ...somos gente dispar... ...pero muy amigable, muy sociable... ...que se vengan para acá... ...que todos los días echamos un ratico... ...que se enteren de por qué estamos aquí... ...y no por las noticias... ...porque lo que me dijo el otro día uno que somos un país de, de, de titulares. Y más de titulares somos de gente que habla de titulares en los bares y se cree esos titulares. Y hay que leer más allá de las noticias. Y más que la noticia que la prensa engaña mucho y manipula, es escuchar a un barrio y a un pueblo. ¿Y cómo se aprende? Pues escuchando a los vecinos. Esa es la manera única de informarte muy bien. Venir aquí y conocer el problema de primera mano. Digamos que más que leer los titulares, hay que ver a los titulares. Y los titulares son toda la gente que viene aquí cada, cada día en la vía. Correcto. ¿Eh? Porque son el equipo titular. Aquí no he visto yo personas que digan, si tú no vas, te suplo. No, no. Aquí son todas todos. las personas que vienen, son titulares. Todos y todas. ¿Eh? Correcto. Que cuando se lesiona, pues no vienen. Y algunos, hasta lesionados, juegan. Vienen. Sí. Son todos titulares. Correcto. No a mira, mira detrás todos los que hay, que se parte del culo. Dale la vuelta, dale la vuelta a la cámara. Así, así, ahora, ahora. tenemos el eh? making of, ahí, ahí, ahí, ahí la gente. Mira María, iba para Monja, pero Pues esto, sí, mira, mira, pues mira, la ambulancia, la ambulancia ahora mismo acaba de hacer algo que dentro de un tiempo, si sigue el muro, no lo podrá hacer, que es pasar por aquí, ¿eh? ¿Qué es pasar por aquí? El día 7 vamos a hacer Murcia reconocida a nivel mundial, claro que sí. Ah, bueno, sí, sí, sí, sí. Pregúntale si quiere comentar algo, sí. Pregúntale. Bueno, pregúntale si quiere, a Fernando. Bueno, aquí... Eh, aquí ya veis, aquí escuchamos a todas las personas. Todas las personas, este es el micrófono de la gente. ¿Eh? Aunque no salga, Fernando, o un comentario o algo que... que... ¿Eh? No, por ejemplo, a la gente que, que le están llegando multas. ...y que no la recurren por temor... ...¿qué le podríamos decir a esas personas? Pues le podríamos decir... ¿Quieres salir o no? No, no venga, no sabe Fernando, pero Fernando aquí... ...abogado, pero está aquí, ¿eh? Sacamos, ¿eh? sacamos el hombro de Fernando... ...en el que tantas causas nobles eh, tiene encima. ¿Eh? ¿Qué le podríamos decir? Pues le podríamos decir que... ...si entienden que es injusta... ...porque no han hecho lo que se supone que dicen que han hecho... ...pues que podrían intentar pensar en recurrirla... ...esa es la sugerencia... No ...pero pienso. muchas veces pueden tener... ...discusiones familiares de no tienes que haber ido... págala y deja de, de historias... ...¿sabes? entonces... No, ¿cómo, a ...¿cómo se enfrenta a eso una persona que ha sido multada? sabes? ...pues mira, en mi caso nunca me han multado... ...con lo cual no podría decirte exactamente cómo se enfrenta... ...pero claro, genera un dilema... ...que es lo que ellos buscan... ...un dilema de carácter mmm, ético... ...voy y me multan... ...no voy y me quedo, no sigo la protesta... Hay que animar a la gente a que siga viniendo a las vías, hay que animar a la gente a que siga mostrando de una forma pacífica y tan exquisita eh, su rechazo a esta situación tan injusta que vivimos. Hay que seguir haciéndolo a pesar de las multas, porque seguro, seguro, seguro que llegará el día que podremos demostrar que estas multas son todas injustas, porque atienden a una sola voluntad, que es la voluntad de, de meternos el agua en superficie a costa de, de cualquier cosa, que son los intereses políticos de los poderes que nos gobiernan. Bueno, Fernando, pues. a seguir luchando por los vecinos. Vamos a seguir luchando por, lo, por la gente, vamos a seguir luchando porque la el ave venga soterrado y vamos, por supuesto, vamos a seguir luchando por una muerte unida. Gracias. Muy bien, Fernando. Gracias, Muchas gracias por tu labor, hombre. Pues, Fernando, ¿eh? no lo hemos sacado, pero lo, lo, lo habéis podido escuchar. Eh, está llevando caso de gente que ha sido detenida, gente que ha sido multada. Hay que tener. Hay que... No, eh. Francis, él es el abogado, uno de los abogados que está llevando las causas de, de, la, de la gente que está siendo reprimida en Murcia. ¿Eh? Entonces, hay gente que cuando es multada por su familia, le, le reprocha el, el haber luchado, el, el haber ido, bueno, no le dicen que le reprocha el haber luchado, le dicen no tenías que haber ido a las vías, no tenías que haber ido allí tenías que haberte quedado en casa, ya te lo dije, no sé qué, ¿no? Entonces hay mucha gente que prefiere pagar la multa cuando le llega porque tiene dentro de un plazo de tiempo específico pagan solamente la mitad, solamente, o sea, es que es indignante, se pague cuando se pague, es indignante, imagínate, si pone una multa de mil euros, solamente son 500... O sea, es una barbaridad, es una barbaridad. Y, parte de esa, y esa multa la mayoría, la mayoría por no decir todas, eh, se, pueden, se pueden recurrir y evitar su pago. ¿eh? evitar su pago Hay multas, por ejemplo, de personas que les decían que estaban haciendo algún altercado uh, en un punto concreto y resulta que los vídeos de Periscope demuestran que estaba comiendo bizcocho con chocolate, ¿sabes? Entonces, imagínate a un tipo que está comiendo bizcocho con chocolate, le dicen que a 300, 500 metros o más ...estaba montando un altercado... ...entonces claro... Eh, ...se están sorprendiendo mucho de que... De que haya vídeos... ...de que haya vídeos que demuestran... ...que demuestran que la gente... ...no estaba haciendo las barbaridades que... ...les, eh, les suponía. ...en otros casos ni siquiera eso... ...en otros casos es que las multas... ...pues... ...por... ...por protestar pacíficamente... ...por protestar pacíficamente... Eh, por protestar pacíficamente, mientras según ponían en la multa, comían pipas desafiadamente, ¿eh? Desafiadamente, ¿eh? Comer pipas desafiadamente. <ríe> Aquí se están despidiendo de mi hermanico. Y... a ver, antes de irte este, un momento, Sonia, ayúdame un momento con esto, solamente un momento, que tengo, debo agarrar mi teléfono, decía... Pues, fin de mar esta mañana. Vamos a ver. La gente ya se está despidiendo y... Sí, un momento. Venga, vamos ya. Vamos a ver. Ya la gente se está marchando, y os comento. ¿Sí? No sé, espérate, no, no. Mira, os comento. A ver, estamos en Murcia. ¿eh? 196 días seguidos de protesta. La gente ya... La mayor parte de gente se ha ido, todavía queda gente... Todavía queda gente aquí, a este lado. ¿eh? Quedan poquitas personas ya. Aquí estamos enfocando la pasarela. Y eh, os comento que mañana... Vamos a ver... Mira, os comento. Mañana va a haber personas que se van a reunir en Murcia. ...para poder empoderarse jurídicamente. Va a haber una nueva apuesta por la dignidad... ...y por salir de la inercia acomodaticia ...a ver si a alguien se le remueven las, las entrañas. Y es un comunicado que ha sido publicado también... ...por diferentes colectivos de aquí de las vías... ...como la Asamblea... ...la Asamblea... Murcia sin muros, que es la acampada... ...que está en aquella zona... ...que llevan acampados más de cinco meses, ¿eh? Y eh, también, pues, vecinos... ...que lo han ido publicando en sus redes sociales... ...y el comunicado dice así... ...cansado de poner la otra mejilla... ...el delegado del gobierno... ...está poniendo todos los medios que tiene a su disposición... ...para criminalizar la protesta ciudadana... ...contra la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Murcia... ...reprimir a las vecinas con multas infundadas... ...comer pipas en una actitud desafiante... Denuncias contra las propias personas agredidas por la policía y difamación del movimiento vecinal a través de los medios de comunicación que manipula a su antojo. Un grupo de personas afectadas ha tenido la iniciativa de juntarse para tratar de poner fin a esta insoportable situación, dando una respuesta organizada. Para el próximo martes 27 a las 8 hay convocada una reunión por parte de diversas personas afectadas para poner en común medidas al respecto. Martes a las 8 es mañana a las 8 mañana martes a las 8 será en la calle arquitecto emilio pérez piñero primero en la calle arquitecto emilio pérez piñero 1 primero a está junto a la plaza juan 23 si recuerdo bien es donde se reúnen los eh, miembros de la plataforma afectados por la hipoteca repito la calle es Calle Arquitecto Emilio Pérez Piñero, número uno, piso primero A, junto a la plaza Juan 23. Esta iniciativa, esta iniciativa es para empoderar a la gente, eh, que la gente se empodere entre ella, una a la otra, jurídicamente, y que se sientan capaces de recurrir las multas, sepan cómo, dónde hacerlo y además, pues se unan pues, para luchar contra esta represión ¿eh? todo de manera absolutamente pacífica, creativa como se viene haciendo tantísimos y tantísimos días, Esto es un comunicado que han hecho aquí un grupo de vecinos que llevo días que no lo he comentado, se me había olvidado es, es, las retransmisiones no son fáciles, a veces a mí me lo parece, pero, pero no son fáciles estas retransmisiones cuando algo falla es cuando más se nota, ¿no? ...y... ¿eh? Sí, sí, La gente, fijaos, sí, sí. ¿eh? La gente aquí ordenada. Y bueno, y aquí nos encontramos, frente a esta pasarela, frente a esta pasarela de la muerte, esta pasarela de la vergüenza, ¿eh? que detrás, bueno, de abajo tiene el muro. Y la gente pues lleva 100, 190 y cinco días seguidos esta ambulancia pues ahora lo preguntaré si, si trabajara para algún medio algún medio amarillista fijaos lo fácil que sería hacer una crónica sensacionalista eh pero no no sabemos qué hace aquí la ambulancia pero, a ver Fernando Isabel me preguntan por aquí qué hace la ambulancia ahí? qué, qué ha pasado a ver. ¿Algún, algún vecino de arriba no, no pues. algún vecino de este bloque pues que la ha llamado ¿eh? no es eh, fíjate ¿eh? tengo la imagen basta decirle a los vecinos montaja jaleo y ya tendría el, el titular y en cambio nuestra dignidad nos impide hacer estas cosas y luego va y, y, y nos dicen aquí a los que vienen aquí y a los que mostramos esto que, que que la gente Mañana, es terrorista. Todos los días nos vemos en la vida. Ahí, Fis, ¿deba? De Fernando, ¿marcha allá o vuelve? Vuelve, venga, venga. ¿Eh? Entonces, yo comprendo que el odio el odio se transmite a una velocidad que es, yo creo que más, más a la del sonido y quizás menos que la de la luz. ¿eh? Pero aquí no estamos para fomentar el odio, para inventarnos. ...situaciones que no existen... ...aunque parezca que la imagen... ¿eh? ...da para eso, exactamente... ...esto lo hacen otra gente... ...como la que estáis mencionando... ...aquí no estamos para eso... ¿eh? ...aquí si hay más gente la mostramos... ...si hay menos gente también... ...si hay gente que no quiere salir... ...pero quiere ser, ser escuchada, ser oída... ...le ponemos el micrófono... ...si quiere ser vista... ...pues le ponemos también la cámara... ...aquí la gente somos los medios... ¿eh? ...y ya está... ...aquí no nos inventamos historias... ...ahora mismo lo podéis ver... ...que a esta hora... Ya está abierta la calle, apenas queda gente, que eh, bueno, ahora también pues debido a que hace una temperatura algo más agradable pues aún, y, y que son días festivos, no han venido muchas familias completas y pues, hay, hay un ambiente aquí todavía de, bueno, comparado con días atrás, con el frío que hacía. Que, que la gente desaparecía al instante, pues evidentemente esto es más Murcia, ¿no? O sea, vida en la calle, vida social, la gente muy hospitalaria. A veces demasiado, ¿eh? A veces demasiado. ¿eh?... Yo, yo no os recomiendo, a menos que tengáis hambre, ir a casa de un murciano o de una murciana a la hora de, de, la, de la comida. ¿eh?... Porque como no comáis algo, son capaces de que os retiren la palabra. A ver, porque Murcia está. No, porque está manipulada por el gobierno del PP sostenido por los reaccionarios del CS. Aquí eh, hay, sí, hay un partido que es CS, que dice una cosa y hace otra. ¿eh? Dice que está en contra de la represión y luego cuando se hace una moción para solicitar el cese del delegado del gobierno, pues van y votan junto con el Partido Popular. Bueno, CS, conocidos, ¿no? Ya se les conoce. Oye, que... A veces me dicen que, oye, es que cuando estás criticando un partido parece que eres de otro. No, oiga, si yo digo esta silla es bonita, no estoy diciendo que el, el resto de las sillas sean feas, ¿eh? Entonces, si aquí estamos denunciando, si estamos denunciando... Sí, sí, sí, sí, sí. Venga, Fernando. Si estamos denunciando la hipocresía, pues la denunciamos, sea de quien sea, venga de quien venga, ¿vale? Venga de quien venga. Bueno, aquí quedan unos ir irreductibles todavía... Nosotros nos vamos a despedir ya, nos vemos mañana, ¿vale? Nos vemos mañana, siempre más o menos en torno a las 9, aunque aquí la gente comienza a venir a las 8, pero más o menos a las 9 es cuando cuando comenzamos las retransmisiones, ¿eh? Puedes seguir el Periscope para si quieres recibir un aviso. Aquí puedes seguir, no te hace ser mejor persona, seguir mi cuenta... ...ni te va a hacer peor persona, dejarla de seguir, ¿eh? Pero a ver, se agradece que, que el esfuerzo que estamos haciendo aquí... ...la gente de Murcia, para dar a conocer esto... ...pese a todo tipo de censura, pues que se vea, ¿eh? Merece, Miki, Miki Vega... ¿De dónde eres, Miki? A ver si antes de desconectar vais diciendo de, de dónde sois... ...para que la gente luego que vea, que vea esto... Desde Barcelona, ¿desde qué lugar de Barcelona, Miki? Porque luego esto lo están viendo, por ejemplo, ahora mismo está aquí Consuelo, ¿eh? una de las luchadoras de las vías y está conectada aquí en Periscope. Ya está o está en Periscope o está aquí o está en otra ah, ciudad, desde Vila de Cán. Desde Vila de Cán. Vila de está situado, para que no lo sepa, al sur de, de la provincia de Barcelona, yendo hacia, hacia Tarragona. Creo recordar que es de las siguientes poblaciones a, a Siches. Pues nos vamos a ver mañana. Mañana, ¿eh? Mm, compartir, compartir esto a todas horas, que se pueda. ¿Eh? Esto es como los anuncios. Hay que, hay que compartirlo, ¿eh? Mm, dice Miki, ¿no? Gaba. Ahora me he perdido yo. Igual he dado... Se orienta mejor que yo. Y luego... Dicen que el discapacitado es él. ¿eh? Pues no. Todos tenemos capacidades y discapacidades. ¿Eh? Solo que hay personas que las admitimos y personas que, que no. Ahora se nos conecta Loli, otra de las luchadoras de aquí, de las vías. Villa de Kars, entre Gabá y Samboy. Entonces lo estoy confundiendo... Lo estoy confundiendo con Vilafranca. Estoy, lo estoy confundiendo con Vilafranca. Pero además, al lado de Vilafranca hay otra población también. Que no recuerdo cuál es, pero es también Vila... No me acuerdo. ¿eh? Ay. Con mucho de menos también. ¿eh? El... Vila Nova. Ay, eso es. Qué bien. Vila Nova. Así es. Qué bonito el tomar contacto con, con, con, con la gente de, de, de Barcelona, ¿eh? Qué bonito porque, bueno, soy de allá y soy de acá también. Y un poquito también de los lugares en los que todavía no he estado, ¿eh? Pero, es decir, no... No me importa tanto cómo se llama el lugar en el que me encuentro, me importan las personas que en ellas están, ¿eh? Eso es lo que me importa, realmente. Y aquí, pues... Me parece muy bonito el, el, el, el que se esté produciendo esta fraternidad entre Cataluña y Murcia, eh, que parecía parecía que eran pues, pues dos pueblos antagónicos condenados a estar enfrentados por el mero hecho de no tener contacto el uno con el otro. ¿no? Y está siendo muy bonito el recibir el apoyo en, desde Periscope y de los medios de las redes sociales pero ya incluso desde casi el principio, ¿eh? Marta, por ejemplo, que se conecta desde el barrio de San, está, pues puede estar perfectamente desde octubre, noviembre, si no antes. Algunas personas también, como Víctor, que se le echan falta hace un tiempo que me, a mí a menos me parece que no lo veo, y también desde, desde, desde, desde Barcelona. Claro, es que en Murcia hay mucha gente, que esto no lo sabe, que en Barcelona, Cataluña, hay mucha gente que sus abuelos sus abuelas son de Murcia porque hubo mucha migración a principios del, del siglo pasado y hay mucha gente allí que es eh, nieta de gente de Murcia ¿eh? entonces sí que hay ese contacto ¿no? pero digamos que se ha perdido se ha perdido mmm, se ha perdido ciertos vínculos ¿no? porque nos están separando mediante la política, mediante todo tipo de, de, de, de intereses, ¿no? Y al final, gente buena, gente mala, hay en todas partes. Es que es tan obvio eso. Que haya que repetir eso, que es tan obvio. ¿eh? Que gente buena, gente mala, incluso gente buena que hace cosas malas. Porque a veces uno ve y dice... No, este es malo, pero en el fondo es bueno. Hostia, pues parece que lo importante es el fondo. ¿no? O este es bueno, uy, pero... Igual tiene un fondo ahí... En el fondo es algo malo. Entonces, vamos a ver. Pues no, la gente... ...que es buena es la gente que tiende a hacer cosas buenas... ...la gente que es mala es la gente que tiende a hacer cosas malas... ...pero hasta los malos hacen cosas buenas... ...y los buenos hacen cosas malas... ...no ¿Eh? que sé, habrá aquí una persona buena... ...que se salte un semáforo... ...pues eso no, no es bueno... ...y a lo mejor lo hace, vale... ...entonces aquí, muy bonito, muy bonito esta hermandad... ...que se está teniendo entre Cataluña y Murcia... ...y a la que se está uniendo tantísima gente... ...de tantísimos lugares... ...es precioso... ...y yo, eh, que haya participado de alguna manera en esta conexión que en Facebook me preguntan por qué sigo poniendo en Facebook que, es que vivo en Barcelona y en Twitter pongo Barcelona y Murcia es que digamos que ni nunca me fui de Murcia ni nunca me fui de Barcelona no ni nunca me fui de Murcia ni nunca regresé no siempre entonces eh, ...Mariana dice... ...yo tengo mi suegra, cuñada, sobrinas... ...en Barcelona y Badalona... ...sí, las la relaciones... ...pero fíjate, luego nos metemos entre cuatro paredes... ...fijaos que el muro, el muro... ¿eh? ...lo que ha hecho es que mucha gente descubriese... ...que vivía bajo cuatro muros... ¿eh? ...vivía... ...aislada en las paredes de su casa... ...y con el muro se han quitado tres... ...y han descubierto a la gente en la calle... ...a sus vecinos... ...bueno, lo, lo vamos a dejar aquí... ...os voy a mostrar de nuevo el código QR para las multas para el pago de las multas y nos vamos a despedir con esta imagen mañana más mañana más eh. vamos a compartir, vamos a difundir mañana más, van más de 40 millones en multas Van casi 200 días seguidos de protestas en Murcia. ¿Eh? Ese es el sonido de que va a pasar un tren. Que esto es, imaginaos, vivir aquí. Igual se oye hasta, hasta, hasta poquito. Pues fin de más. Hasta mañana. Una abrazada a Tutón. Un, un abrazo a toda la gente de Murcia, a la gente que os conectáis desde otros lugares, incluso de fuera. ¿eh? Que se conecta a gente de México, de Chile. De Costa Rica, bueno, impresionante esta revuelta de la huerta. Una abrazada, fin de va.